Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro último seminario de Enseñar con Wikipedia. Eh, no se puede creer, pero el tiempo pasa muy rápido y me asusta. Eh, pero bueno, lo interesante es que tuvimos un mes de un montón de encuentros eh, para compartir, para para los proyectos Wikimedia podían acompañarnos. Y bueno, le paso la palabra a Flor. Recuerden que están muteados y que todas las preguntas, consultas, comentarios nos levantamos desde el chat para compartírselo a nuestros eh, especialistas invitados. Así que muchas gracias por sumarse y esperamos que tengan una linda tarde. Bueno, muchas gracias, Luli. Eh, rápidamente voy a presentar a nuestros dos invitados e invitadas, que son además grandes amigos y amigas de la casa. Así que nada, muchas gracias por estar. Eh, hago la presentación formal rápido para que conozcan un poco la trayectoria de cada UNE, y después ya les paso la palabra. Eh, bueno, van a estar hoy con nosotros Valeria Edelstein, eh, vale es licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la UBA y diplomada superior en Enseñanza de las Ciencias por Flaxo y también es estudiante de la maestría de Epistemología, Historia de la Ciencia de la UNTREF y de Abogacía, una gran eh, estudiante <ríe> continua, vale. Eh, bueno Actualmente se desempeña como investigadora de CONICET, es profesora de Química Analítica en el ITBA, y además dicta un taller exploratorio eh, llamado Laboratorio de Ideas para nivel primario, del cual ella es creadora. Eh, vale ha sido columnista y asesora científica en numerosos programas de televisión, radio y medios gráficos desde 2011, y además es autora de textos escolares y de 11 libros de divulgación científica para niños y adultos, y obviamente además es colaboradora de la serie Enseñar con Wikipedia, en especialmente en los cuadernillos 2 y 5, después ella va, va a contar un poquito más de eso. Eh, nos acompaña también Fernando Archubi, Fernando es biólogo eh, de la Universidad Nacional de La Plata, y doctorado en la Universidad de Wurzburgo en Alemania. Eh, su doctorado es en paleontología con invertebrados marinos del Cretácico Inferior de la Cuenca Neumquina. Eh, me toca siempre las palabras complejas. Eh, bueno Fer es investigador del CONICET también, y es docente universitario hace más de 25 años. Tiene experiencia en gestión del patrimonio arqueológico y paleontológico, y en temas ambientales y además es un wikimedista aficionado, eh, él considera que está siempre aprendiendo, pero hace ya varios años que es un asiduo wikimedista, eh, incursionó, incursiona en proyectos vinculados a Wikimedia en la educación, y en este momento es el responsable del equipo de wikimedistas del Museo de la Plata. Así que muchísimas gracias Vale y Fer por estar, y le paso la palabra a Vale, que es, es quien va a comenzar con la presentación. Bueno, gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No me pueden responder, estas muteadas, pero no importa. <risa> Les veo las caras algunos por ahí. Eh, para mí siempre es un placer ser parte de, del equipo de, de Wiki y parte de las actividades que hacen. Me encanta todo lo que podemos pensar para llevar al aula desde el uso de, de Wikipedia. A veces parece algo raro, y Sabemos que en los primeros años, en los, primeros años, los comienzos, era hasta, visto, hasta mal visto ¿no? usar Wikipedia como una fuente. Eh, siempre teniendo en cuenta que es una fuente terciaria, está buenísimo que podamos tomar de ahí eh, información y citar como corresponde, y aprender a, a buscar nuevas fuentes, y cuáles son las primarias y cuáles son las secundarias. Pero yo me voy a centrar en eso. Eh, hoy, voy a ver si me deja compartir la pantalla. Sí, me deja, qué fantástico. Eh, voy a trazar un muy breve recorrido acerca de otra de las partes que seguramente vieron en el cuadernillo, y que a mí particularmente me, me parece interesante para pensar cómo es la producción y la circulación del conocimiento. ¿No? pensar un poco cómo es que producimos el conocimiento, por un lado, y qué sesgos eh, tenemos en esa producción, pero también qué sesgos aparecen cuando ese conocimiento circula, cuando esa producción circula. Entonces, para eso, y elegí este bichito en particular que dice a veces la ciencia es tan difícil que me, hace, que me pone triste, y está en inglés, y no es, ca no es casual que lo haya elegido diciéndolo en inglés, era ahora vamos a ver por qué. Eh, pero quiero hacer este recorrido así de, de una manera breve, por algunos puntos que después podemos charlar cuando aparezcan las preguntas, también después de la, de la presentación de Fer, eh, cuando hablemos acerca de cómo llevar esto al aula. Y estos contenidos, estos, este punteo particular, hay dos grandes ejes que me parece que podemos tomar. Que uno es el lenguaje científico en sí mismo, y cómo hacemos esa comunicación de la producción del conocimiento, y qué no es deseable en el lenguaje científico. Qué es lo que lo diferencia de lo que llamaríamos el lenguaje de uso común. ¿no? Qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, hay un par de cuestiones que tienen que ver con lo que llamamos ambigüedad, vaguedad, textura abierta y adjetiva cierta, vamos a charlar de cada uno de estos puntos, y por qué son relevantes y por qué los tenemos que tener en cuenta cuando leemos artículos en Wikipedia, artículos científicos en general, y cuando vayamos a llevar al aula las propuestas de producción de contenidos que tengan que hablar sobre algunas cuestiones técnicas. ¿no? ¿Por qué necesitamos tener en cuenta esto? Este es uno de los ejes que quiero recorrer. Y el otro es el de los sesgos, que es mi, mi dije favorito. A mí me gusta mucho hablar de sesgos. ¿Por qué? Porque todos tenemos sesgos. Es imposible eliminarlos. Podemos estar al tanto de que están, pueden prendérselos más o menos alarmas cuando aparecen, pero están ahí. Y la ciencia es una. La, la construcción de conocimiento científico la, la, es una herramienta que nos permite tratar de explicar y de entender mejor el mundo, son las mejores herramientas que tenemos para eso, lo que trata de hacer es minimizar esos sesgos. No, no los puede eliminar, pero trata de minimizarlos. Tiene metodologías, tiene métodos, tiene técnicas, tiene maneras de producir el conocimiento que hace que esos sesgos traten de ser minimizados y a la hora de escribir, de comunicar, de generar los artículos, por ejemplo, en Wiki, o de llevar estas propuestas al aula, también están presentes. Y se nos aparecen todo el tiempo. Entonces, tenerlos, por lo menos, con alfileres colgados ahí en un rincón, diciendo esto puede aparecer y tendría que tenerlo en cuenta, va a ser útil cuando llevemos las propuestas al aula. Entonces, de, esto, de estos sesgos, yo voy a hablar de tres, que son los que a mí más me interpelan, los que me parece que... que, que quien haya recorrido Wikipedia, ¿no? los usamos todos Wikipedia en algún momento, quienes recorremos Wikipedia, nos solemos encontrar con estos sesgos, que aparecen una y otra vez, y que son sesgos del idioma, sesgos de la geopolítica, y sesgos de género. Entonces, dicho esto, me meto con el lenguaje científico primero. Algo de todo esto aparecía, en el cuadernillo número 5, que estaba centrado justamente en hablar acerca de cómo comunicamos la información y la, el conocimiento que se produce, y decía que hay algunos puntos que no queremos, que no queremos que aparezcan, que no queremos que ciertas características aparezcan en nuestra comunicación dentro de un lenguaje científico. ¿Y cuáles son esos? Bueno, el primero es lo que llamamos ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? Bueno, la ambigüedad es cuando no podemos discernir en un texto, por ejemplo, aparece una palabra que es polisémica, que tiene varios significados posibles, y por la forma en que está usada, no somos capaces de discernir cuál de todas esas acepciones estamos usando. Esto a veces es involuntario, pero a veces es deliberado, y busca que quien lee, por ejemplo, ese texto, efectivamente no se dé cuenta de que está siendo usada una misma palabra de dos maneras. ¿no? Muchas veces hay engaños que se pueden producir de esa forma. ¿no? Hay muchas pseudociencias que toman vocabulario, que es típico de las ciencias, y que lo usan contando, confiando en que personas que escuchen probablemente no se den cuenta de que en realidad están usando acepciones distintas de ese vocablo, de ese término. Eso por un lado. Y por el otro, y esta es la parte más engañosa de la ambigüedad, es cuando en un mismo texto nos movemos de un significado al otro. Estábamos usando un término con un significado, y en el mismo texto lo pasamos a usar con el otro significado, ¿no? supongamos que tuviera dos. Y ahí también estamos generando una situación de ambigüedad que va a ir contra lo que buscaríamos en el lenguaje científico. No queremos tener los vicios del lenguaje natural, ¿no? del lenguaje de uso común, no los queremos en el lenguaje científico, porque queremos ser más específicos. Queremos que esa ambigüedad no aparezca. Entonces, ¿qué es un ejemplo de esto? Bueno, yo podría decir una oración como la historia es un saber porque se puede estudiar historia. Y ahí, ¿cuál es la ambigüedad? La ambigüedad es que estoy usando el mismo término historia, pero estoy desplazándome de un significado al otro. Estoy usando primero historia, como la actividad de estudiarlo, y en, y en el segundo caso estoy usando historia como un objeto de estudio. No necesariamente algo que yo puedo tomar como un objeto de estudio es un área del conocimiento, por ejemplo. Yo puedo decir que, hago, que puedo estudiar sobre fútbol, y eso no convierte al fútbol en un área de conocimiento. Bueno, en este caso yo estoy diciendo, la historia es un saber, es un área de conocimiento, porque se puede estudiar historia. Son dos cosas distintas pero estoy usando el mismo término. Y entonces eso lo convierte en una frase que es ambigua, y que puede ser engañosa. Entonces no queremos que esto pase cuando escribimos en lo que llamaríamos un lenguaje científico. Otra cosa que no queremos que pase es que aparezcan términos vagos. ¿Qué son términos vagos? Términos vagos son términos que están en un gris. ¿no? Que, que En realidad, términos que no sabemos exactamente dónde termina su aplicación, o dónde empieza, en qué casos podríamos aplicar la palabra. Y esto puede, aparece, por ejemplo, cuando yo digo, esto es muy caro. No estoy diciendo nada si no tengo un punto de comparación. Si yo digo, esto es más caro que esto, otro es diferente. Si yo digo, esta vacuna no es tan eficaz, no estoy proporcionando mayor información porque no tengo ningún parámetro, ¿cuál es el estándar contra el que estoy comparando? Ahora, si yo digo, esta vacuna no es tan eficaz como esta otra, sí. Bueno, Cuando aparecen estos términos vagos, es cuando surge esta falta de precisión en el lenguaje natural, que no queremos tener en el lenguaje científico. Por ejemplo, acá hay otra oración, en caso de que la situación epidemiológica sea grave, se puede restringir la circulación. ¿Qué es grave? ¿Cuándo una situación epidemiológica es grave? Yo necesito establecer algún tipo de criterio. Necesito poner parámetros, porque si no, es un término vago. Y hay un ejemplo que es conocido y a mí me gusta mucho, que es de un filósofo sexoempírico que dice, bueno, sí, es un poco complejo, pero básicamente lo que dice es, ¿cuándo, ¿cuál es el límite? con el que consideramos incesto, decimos, bueno, si yo le toco a alguien el dedo gordo, o el dedo, el dedo de la mano, claramente no lo es. Si yo le toco a mi mamá el dedo de la mano, a mi papá el dedo de la mano, claramente no lo es. Y hay otras situaciones en las que claramente lo es. Entonces, podemos encontrar casos paradigmáticos de los extremos. Podemos decir claramente cuándo es y cuándo no es, pero hay una zona en el medio que es la zona gris, y que es la que nos, nos complica definir hasta qué punto ese término se aplica o no se aplica. Entonces, eso queremos eliminarlo, no queremos que esté presente esa vaguedad, dentro de lo posible, cuando usamos un lenguaje, o cuando queremos referirnos a producción de conocimiento científico, usamos un lenguaje más técnico. Y hay otro término, que es el sintagma, que es textura abierta, que se refiere a una cierta movilidad inevitable de algunos términos, de cierto vocabulario. Por ejemplo, el caso de correspondencia. Originalmente, ¿cómo se usaba eso? ¿Cuál era la extensión de ese término? ¿Qué, ¿Qué fenómenos abarcaba? ¿Qué casos abarcaba? Bueno, en un principio eran cartas. Correspondencia eran cartas y no había otra cosa. Bueno, hoy en día, eh, con el transcurso del tiempo, esa extensión, esos casos que están abarcados por la palabra correspondencia, se fueron ampliando. Hoy ya no es solamente cartas. Hoy también incluye, por ejemplo, correo electrónico. Entonces, eso es algo inevitable, es algo que pasa en el lenguaje, por eso ya también textura abierta está abierto a esos cambios, es como un entramado que está abierto y que va a ir cambiando. Y es algo que no podemos evitar, pero que es importante que sepamos que ocurre. Entonces, acá pasa algo parecido a, a lo que ocurre después con los sesgos, es lo que yo voy a, a mencionar, que es, está ahí, tenemos que tratar de minimizarlo muchas veces no vamos a poder eliminarlo, pero podemos encontrar algunas formas de que eso no se convierta en un problema, o por lo menos, insisto, de minimizar los efectos que puede llegar a tener. Entonces, estas son algunas cosas que no queremos que ocurra cuando usamos lenguaje, por eso hablamos del lenguaje científico, a diferencia de lo que llamaríamos el lenguaje de uso común, el lenguaje natural. Esto es lo que no queremos que pase. Y otra cosa que es muy. Eh, eh, o a que tratamos de evitar en lo posible cuando nos referimos a textos científicos, es la adjetivación. No queremos estar poniéndole matices, adjetivos a ciertos términos, no queremos estar cargándolos de algún tipo de emocionalidad. Hay veces que es muy fácil, porque si yo voy a hablar sobre algoritmos en un texto, eh, sobre voy a hablar sobre exponenciales, voy a hablar de textos de matemática, voy a hablar sobre incluso moléculas, átomos... No parece haber mucho lugar para que adjetive, no voy a decir que los hermosos átomos... bueno. Pero, hay otros términos, y sobre todo en el área de la medicina, que van a tener una cierta carga emocional. Y que es importante tener en cuenta que eso puede pasar. Hay términos, como por ejemplo, cáncer, que tienen una carga aunque nosotros en un texto científico no estemos adjetivándolo, van a tener una cierta carga. Entonces también tenemos que pensar cómo redactamos esos textos para que no generemos una cierta reacción por parte de quien está leyendo, si no es lo que buscamos. Si nosotros queremos hacer un artículo para Wikipedia, en el cual vamos a hablar sobre, y de hecho lo pueden buscar porque es uno de los ejemplos que está en el cuadernillo, Tumor, bueno, hay que ver cómo hacemos esa redacción para tratar de evitar toda esa carga que puede llegar a tener la palabra en sí misma, por el uso que se le da comúnmente en la sociedad. Entonces, esto es lo que no queremos que aparezca cuando escribimos textos científicos. Y yo les dije que el otro eje sobre el que íbamos a, a, el que íbamos a recorrer, sobre el que íbamos a trabajar, eran los sesgos, que era mi eje favorito. Porque, de vuelta, están ahí, no los vamos a evitar pero podemos tratar de minimizarlos o de que nos empiecen a sonar ciertas alarmas y creo que esto sí es algo que podemos llevar al aula y que podemos dar en el aula y que muchas veces nuestros alumnos son quienes van a hacernos sonar las alarmas y está bueno que eso no pase desapercibido que si de repente notamos que hay algo en lo que estamos sobre lo que estamos trabajando sobre lo que estamos diciendo que está generando una cierta reacción Tomar eso, y ver por qué se está generando esa reacción, qué es lo que está pasando. A mí, una vez, en, eh, charlando con docentes acerca de los sesgos que podían aparecer, o incluso cuando hacemos, por ejemplo, tratamos de atravesar eh, algunas disciplinas con perspectiva de género, y decimos, bueno, yo quiero dar química, pero quiero que sea una química con perspectiva de género, a veces, la respuesta es, ¿cómo vas a dar química con perspectiva de género si la química son átomos, moléculas y reacciones químicas? O sea, ¿a dónde le vas a meter perspectiva de género a eso? Y hay un, eh, hay un ejemplo que se usa mucho cuando se dan clases de química, que es para, para explicar algo que son las tequiometrías. Tequiometría es la relación que tienen, por ejemplo, eh, dos reactivos entre sí para dar un producto. Yo digo, bueno, yo necesito dos moléculas de este reactivo, y una molécula de este reactivo para obtener tanta cantidad de producto. Entonces la relación que hay entre los dos reactivos es 2 a uno. Bueno, eso se engloba en algo que conocemos como estequiometría, y hay un concepto que es reactivo limitante, que es cuál de los dos reactivos es el que te limita la cantidad de producto que puedes obtener, y que se suele explicar con algunas analogías. Una típica es la de los sándwiches, es decir, bueno, tengo tantas rebanadas de pan, tengo tantas fetas de queso, cuántos sándwiches puedo armar? Bueno, ahí la relación es 2 a uno, y según la cantidad que tengas de rebanadas de pan o de fetas de queso una te limitará la cantidad de sándwiches que puedes armar, pero hay otro ejemplo que se usa un montón y que es el de las parejas de baile. El que dicen, bueno, tenemos 12 varones y 10 mujeres en un salón de baile, ¿cuántas parejas podemos formar? Y eso tiene, incorporado, tiene incorporada tanta más información que lo que estamos ahí diciendo. ¿no? Tiene mucho más. Porque la respuesta a eso que está buscando quien usa ese ejemplo, es que puedes formar 10 parejas. Y que tu reactivo limitante es la cantidad de mujeres. Porque entonces, para cada mujer un varón, te sobran dos varones. Pero eso está presuponiendo tantas cosas. Tiene tantos sesgos incorporados y muchas veces no, los, no nos damos cuenta o no los vemos y se sigue usando. ¿Qué puede generar? Que de hecho pasa muchas veces en el aula, que genera un cierto malestar y que está bien que lo genere y que está bien que seamos receptivos a eso. Digamos, che, acá me parece que usar el ejemplo que no está bueno, ¿no? Porque si tengo 10 varones y tengo 10 mujeres y 12 varones, la verdad es que puedo formar 11 parejas como se me cante, pero son 11 porque son 11 grupos de a 2 ¿No? O por ejemplo, otro caso es, cuando se explica variables binarias en matemática, decir, bueno, por ejemplo, varones y mujeres, el género es binario. Bueno, no. Y sin embargo es un ejemplo que se usa mucho. Todo eso, y estamos hablando de perspectiva de género en disciplinas como la química, o como la matemática, que parecería que no no pueden estar atravesadas por la perspectiva de género. Eso está ahí. Y es parte de cómo estamos construidos, de, cómo, qué, qué expectativas tenemos asociadas a ciertos roles de género en la sociedad, por ejemplo. Entonces, yo cuando digo alarmas que suenan, lo que esperaríamos, idealmente, que pase es esto. ¿no? Que estamos dando una clase, que vamos a usar un determinado ejemplo, y que de repente hay algo que dice, no, esto este no es el mejor ejemplo que puedo usar, o acá hay algo que está mal, que no quiero que aparezca, o son nuestros estudiantes quienes nos hacen notar eso. Y esto, que es algo que nos pasa todo el tiempo en el aula, también se refleja, y pasa en la sociedad, se refleja, necesariamente, en Wikipedia. ¿no? Porque, ¿Por qué no lo haría? ¿Y qué sesgos aparecen? ¿Cuáles son los más notables, por lo menos para mí? El primero es el sesgo idiomático. Y ese idiomático lo voy a dividir en dos partes. Una que tiene que ver con que son las referencias, y otra que son los contenidos. Si miramos textos científicos, artículos de contenido científico en Wikipedia, lo que vamos a encontrar es que la gran mayoría de los artículos tiene referencias en inglés. ¿Por qué? Porque el inglés es el idioma de la ciencia. ¿Es deseable tener un idioma en común que puedan compartir aquellas personas que pertenecen a la comunidad científica? Sí, la verdad es que soluciona muchas cosas. Pero acarrea muchos problemas. Porque quienes no, son, no pueden ser parte de... o no pueden entender ese idioma, no pueden producir en ese idioma, van quedando realidades. Entonces, por un lado tenemos esto, ¿no? La mayoría de las referencias están en inglés, porque la mayoría de los contenidos se producen en inglés. El problema de que las mayorías de las referencias estén en inglés no habla solamente de cómo circula el conocimiento dentro de la comunidad científica, sino qué pasa con la comunidad que no es científica y que, por ejemplo, va a Wikipedia a buscar información. ¿Qué problema tenemos ahí? Bueno, tenemos el problema de la accesibilidad. No todo el mundo lee en inglés fluidamente, o lee en inglés en absoluto. Entonces, si yo voy a buscar un artículo, y las referencias están todas en inglés, y yo soy consciente de que Wikipedia es una fuente terciaria, y me gustaría ir a leer las fuentes primarias o secundarias, no voy a poder hacerlo. Y eso es un problema. Y el otro problema, es que tampoco me permite a mí chequear. No me permite hacer ese paso de chequeo, si no entiendo las fuentes a las que me manda. Entonces, por un lado tenemos este problema, y aparece sistemáticamente, porque la mayoría de los artículos de contenido científico tienen referencias en inglés, y son la mayor parte. Y el otro son los contenidos en sí mismos. ¿Cuál es el problema ahí? Que en general los contenidos en inglés están muchísimo más completos que los contenidos en español. En el cuernillo les presentábamos la herramienta de traducción, por ejemplo. ¿no? Pero incluso con esa herramienta de traducción, muchas veces los artículos en español, a los artículos en español les falta información relevante, o sea, son demasiado cortos respecto de todo lo que aparece, por ejemplo, en los artículos en inglés. Entonces tenemos estas dos, estos dos problemas que aparecen por los sesgos idiomáticos. Después, el otro tipo de sesgo que, que a mí me llama mucho la atención, y que posiblemente se lo hayan cruzado, les haya pasado, no necesariamente con artículos de contenido científico, pero sí en general, que aparece una y otra vez, es el sesgo geopolítico. Y acá también, vamos a hablar de lo que es relevancia, y lo vamos a dividir en dos. Por un lado, claramente, todo lo que ocurre en Estados Unidos y en Europa, tiene muchísima mayor relevancia en Wikipedia de lo que ocurre en, por ejemplo, países hispanohablantes. O sea, las personas que han hecho producción de conocimientos científicos, científicos, científicas, científiques, tienen mucha más relevancia si provienen de países angloparlantes, y tienen, también si, pro, si provienen de países europeos, hay ahí un sesgo muy fuerte, que es difícil de romper, ¿no? porque en general la, la producción de conocimiento científico tiene un sesgo así, o sea, es, es un reflejo Wikipedia de lo que pasa. Entonces ahí tenemos por un lado un, un caso muy fuertes de sesgos geopolíticos, y el ejemplo de esto, eh, sin dudas, que está en el cuadernillo, es el de Santiago Ramón y Cajal, que fue, hizo aportes enormes, la doctrina de la neurona, premio Nobel, y demás, y es un artículo que no tiene en Wikipedia la relevancia que tienen artículos de otras personas que provienen de países como Estados Unidos, o de países europeos, y que quizás no, no, no generan hitos tan relevantes en la historia de la ciencia. Entonces, por un lado tenemos este, este sesgo dentro de la relevancia, esta diferencia, y por el otro lado es, aún en los artículos en español, hay un claro sesgo hacia artículos, hacia personas, y hacia ejemplos dentro de los artículos de España, y Latinoamérica queda completamente relegada. Si vamos a, no solamente en personalidades, no solamente en científicas, sino también como ejemplos dentro de ciertos artículos. Vamos a un artículo en la versión en español de ciertos fenómenos y citados como ejemplos suelen aparecer casos españoles y no aparecen casos de Latinoamérica. Esto también es algo que probablemente se hayan cruzado y que se nota mucho en Wikipedia. Estos sesgos geopolíticos aparecen mucho. Y también es difícil de contrarrestar, ¿no? porque necesitaríamos... O sea, en realidad, eh, obviamente también tiene que ver con la dinámica con la, que fun, con, con, con la que funciona Wikipedia, y qué comunidades son más fuertes dentro de todo lo que es comunidad de editores y editoras de, de Wikipedia. Pero, esto está, esto aparece. Y en los artículos de contenido científico es bastante notorio. Y el último, que les decía es mi favorito, es el de los sesgos de género. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, hay una falta de representación de los aportes de personas que no sean varones cis. O sea, ya ni, ni siquiera, ¿no? Digo, varones cis tienen una amplísima representación en Wikipedia. Todo lo que no encaja en varones cis eh, tiene muy baja representación. El caso particular es... ¿Qué pasa con varones cis, mujeres cis? Y lo que encontramos es que en Argentina, en, en Wikipedia en español, pero en particular en Wikipedia Argentina, hay solamente un 22% de artículos de científicas argentinas. Frente a un 78% de artículos de científicos. Y esto, esta falta de representación, trae aparejado también el problema de la relevancia. ¿No? Y acá les quiero contar dos historias respecto a, a los sesgos de género y las consecuencias de, ese, de esos sesgos de género. La primera es de una de las primeras geólogas argentinas, Getty Bertoldi de Pomar, que falleció el año pasado. Yo a Getty no la conocía. Eh, la descubrí gracias a su nieto, que lo conocí yo conocí al nieto por otro tema que no tenía nada que ver con eh, producción de conocimiento científico, cuando murió su abuela y lo compartió, resultó ser que Getty había sido una de las primeras geólogas argentinas, y además pionerísima en su tema de investigación. Era muy relevante lo que había hecho. Entonces, un grupo allegado a Getty, subió, eh, escribió un artículo sobre su vida, hizo su biografía para Wikipedia. Y estaba el, el nieto estaba, estaba muy contento por el artículo, y me lo había compartido, y pasado un tiempo, me escribe, me dice, mirá, pasó esto. Me avisan, mi, mi primo, que el artículo de mi abuela tiene un cartelón que dice que es un artículo autopromocional, y que no tiene la relevancia suficiente, y no tiene las fuentes eh, suficientes, y que le van a dar un de baja entonces, yo no soy editora de Wikipedia, pero conozco a algunas personas que sí hacen eh, edición de Wikipedia, en particular con, con, contacté a un editor de Wikipedia, y le dije, mira, está pasando esto, tenemos este problema, yo quiero saber si vos me podrías ayudar, porque la verdad es que sería una lástima que se perdiera este artículo. Entonces, este editor lo miró, me dijo, sí, bueno, tiene algunos problemas de formato, o sea, hay que, hay que ver cómo esto se reescribe, hay que ver cómo se citan mejor las fuentes, falta... Entonces, yo busqué algunas fuentes, de buscó otras, reescribió todo el artículo, esto es tiempo, es inversión de tiempo, es esfuerzo, y finalmente estuvo durante un par de semanas con el cartelón ahí pendiente, pero ahora es un artículo de Wikipedia que pueden visitar, y que no tiene ningún cartelón, y que sobrevivió al proceso de eh, purga a veces de Wikipedia. ¿Cuál es el problema con esto? Que el artículo sobrevivió porque justo el nieto conocía a alguien que conocía a un editor de Wikipedia, y también justo el nieto conocía a alguien que estaba interesada en la temática de Científicas Argentinas, y que estaba trabajando en un proyecto que es Científicas de Acá, que justamente busca visibilizar la, a las mujeres que hicieron y hacen ciencia y tecnología desde nuestro país. Entonces se dieron un montón, un montón de factores que confluyeron en que ese artículo sobreviviera. Pero esto no pasa siempre. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema de que estos sesgos de género estén presentes, se reflejen en Wiki como, se, como están en la sociedad? Que esta falta de representación tiene, entre otras se cortó. Si querés, Flor, podemos retomar preguntas, mientras vale la, la recuperamos a Vale. Había dos que hacía María del Carmen, eh, al respecto del de apartado de desambiguación, eh, y al respecto de cómo qué pasa con las traducciones, especialmente cuando pasan del inglés al español, el sistema numérico, que, que, nos, que sabemos que no, no es igual, y ahí está bueno por ahí pensar que tanto la página de desambiguación como las traducciones y como todo en Wikipedia, no es hecho de forma automática. ¿sí? Detrás de las páginas de desambiguación y el armado de esas páginas, hay personas eligen, cómo crear esos espacios, y qué páginas se van a colocar dentro del espacio de desambiguación. Lo mismo sucede con las traducciones, si bien, eh, como ustedes bien, vieron en el cuadernillo, quienes lo leyeron, en el cuadernillo 5 hay un espacio dedicado especialmente a la herramienta de traducción automática, que va del inglés al español y viceversa, les recomendamos mucho leerlo si, si a alguien le interesa esto la herramienta es automática, pero después es súper necesario que haya una intervención crítica de esa traducción automática, como pasa siempre en cualquier traducción automática, porque es un traductor muy parecido al de Google. Entonces, en ese caso, si quizás algo de los números, por ejemplo, quedó mal desarrollado, o quedó incorrecto, son las personas las que tienen que poder corregir antes de publicar la traducción, todos esos detalles. Eso es, es súper importante, está bueno que lo hayas traído María del Carmen, porque pasa muchas veces cuando las traducciones no son revisadas, que después los artículos quedan mal escritos, que la comprensión no es del todo la correcta, y muchas veces las traducciones mal realizadas finalmente se bajan, porque son artículos que no cumplen con los criterios necesarios para sostenerse en Wikipedia. No sé Lucy, querías agregar sí. algo más de esto. No, en cuanto a la traducción me parece que está perfecto. Sí es interesante tener en cuenta que, lo comentamos en algunos de los primeros encuentros que tuvimos, eh, que si bien está la opción de la traducción en Wikipedia y de la traducción del inglés al español, hay una traducción automática, entre comillas, siempre es importante fijarse que el contenido específico no sea del todo literal, porque muchas veces hay errores en cuanto al sentido del texto, pero sí es, sirve mucho porque la traducción que nos propone Wikipedia en la herramienta, lo que, lo, con lo que nos ayuda y mucho es con el formato. Las traducciones vienen con un formato específico, eh, que es respetar el formato y manual de estilo de Wikipedia, y eso se puede sostener en la herramienta de traducción que, que hoy en día está vigente, lo cual muchas veces nos ayuda a, a mantener el formato Wiki, que como ya habrán escuchado durante estos cinco encuentros, es muy importante el manual de estilo en el que se en Wikipedia. Y en relación a la página de desambiguación, no sé, eh, Mariel Carmen, si tu pregunta iba a la página de desambiguación, o a la plantilla de desambiguación que aparece en los artículos, para ambos casos, es la comunidad de Wikipedia la que genera esa página, la puede generar cualquiera en el sentido de que es una herramienta súper interesante, es una plantilla súper interesante que, que ayuda también a los y las lectores y lectoras en Wikipedia, eh, porque muchas veces la desambiguación viene a decir, ojo, estás leyendo este texto, no estás leyendo este artículo que también habla de una temática similar. Pero no es que hay una persona encargada de hacerlo, sino que son los mismos editores y editoras, los que pueden ayudar a organizar ese acceso a, a, a determinada información que puede parecer eh, similar, pero que no la es y tiene particularidades. Entonces, esta, es interesante esta pregunta, y muchas veces si ustedes entran al enlace que dice, por ejemplo, título entre paréntesis, desambiguación, arriba de todo el artículo, entran ahí y van a ver todas las páginas que están enlazadas a ese, a ese enlace de desambiguación, como para que ustedes vean también eh, qué toma como similar, o qué se toma como similar para hacer esta aclaración. Así que les invitamos también a hacer ese recorrido, o a identificarlo en los artículos cuando los visitan. Genial, ahí ya está Vale, así que si, si querés... Tomar no, voy a compa no, sí, no voy a compartir la presentación, voy, so voy ¿Vale? a aprovechar que está todo así estable por ahora. Eh, nada, y Les contaba que justamente uno de los problemas que tiene este, esta falta de representación es que si yo voy a buscar en wiki alguna científica que haga una determinada actividad y no me aparece, o voy a buscar personas que hagan una determinada actividad y no me aparecen científicas, Después es difícil, por ejemplo, supongamos que yo fuera periodista y quisiera hacer una nota al respecto de un determinado tema, y voy a buscar personalidades referentes en mi país que trabajen en esa temática. ¿no? Y en Wikipedia no, está, no hay artículos de, de, de, de científicas. Con lo cual, hago mi nota periodística con todas voces de varones, por ejemplo, ¿no? De varones cis. ¿Y cuál es el problema? Y el problema es que, por ejemplo, estoy generando un montón de fuentes posibles para Wikipedia, que después se pueden citar en los artículos de todas las personas a las que entrevisté. ¿No? Ahora, si yo no estoy entrevistando nunca mujeres, mujeres científicas, por ejemplo, mujeres trans, eh, otras identidades, y no sé, personas racializadas, y digo, puede ser toda una, gama, una amplia gama, si yo no estoy haciendo, no estoy dando, esas, dando lugar a esas voces, si no estoy eh, fomentando que aparezcan, en, por ejemplo, en los medios de comunicación, después es muy difícil encontrar citas para poner en los artículos. Y sabemos que necesitamos que existan esas fuentes para que los artículos se sostengan dentro de la enciclopedia. ¿Sí? Porque una de las cosas que, justamente, hace que sea válida la información que encontramos en Wikipedia, la mayor parte de las veces, es que tenemos las referencias a donde ir a buscarla. Pero entonces, si yo no tengo forma de poner referencias de científicas, y me, los artículos se bajan, porque no tienen las referencias suficientes, y entonces no tengo representación de científicas en Wikipedia, y después cuando alguien va a buscar quiénes trabajan en la temática, esas mujeres que trabajan en la temática, por ejemplo, no aparecen, lo que estoy generando es un círculo vicioso que es muy difícil de romper. Y por eso están los hackatones, los editatones, para tratar de sumar a todas esas personas que no están ahí representadas en Wikipedia. Entonces ahí tenemos un problema en cuanto a representación. Y después, el otro problema, que estaba la figurita ahí de Donna Strickland, es el de relevancia. Y eso, también, eso sí, sí tiene que ver con eh, quiénes son las personas que editan o que toman decisiones acerca de la relevancia de ciertos contenidos para Wikipedia. Un caso que fue muy, eh, muy nombrado en el año 2018 fue el de Donna Strickland. Donna Strickland, una física que ganó el premio Nobel en el 2018, y que hasta minutos después de ganar el premio Nobel, no tenía artículo en Wikipedia. ¿Por qué? Porque unos meses antes, habían querido subir un artículo a Wikipedia sobre ella, y el artículo había sido bajado porque no había sido considerada una personalidad relevante en el área en la que trabajaba. Fue la misma persona que meses después ganó un premio Nobel. Digo, que es un reconocimiento dentro de la comunidad científica que prácticamente no tiene parangón. Entonces, ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se toman esas decisiones? quién decide, y con qué herramientas decide, la relevancia o no de una determinada personalidad para que tenga su biografía en Wikipedia. Yo no me olvido que Ana, de Wiki, la ex directora ejecutiva, Ana siempre contaba que, por ejemplo, los jugadores de fútbol de la tercera división en Argentina tienen toda su página de Wikipedia. Todos. Pero después pasan estas cosas. La página de Getty, Bertoldi de Pomar, pionera en la geología en Argentina y en su tema, para sostener ese artículo, hubo que hacer toda una movida que tuvo un montón de factores que confluyeron, en los cuales la suerte, eh, el azar claramente jugó, por, en este caso, a favor. Pero, es importante que sepamos que eso pasa. Y eso pasa yo voy a insistir con esto. Porque Wiki es un reflejo de lo que pasa en la sociedad y en cómo circula el conocimiento, y en cómo se produce el conocimiento. Entonces, a la hora de usar Wikipedia con nuestros estudiantes, por ejemplo, es importante tener prendidas esas alarmas. Y saber que esto pasa y que esto está. Y es hasta un buen ejercicio, encontrar esos sesgos. Para que después también nos hagan ruido también les hagan ruido a nuestros alumnos Que eso aparezca ahí. Que si de repente yo estoy buscando información de un tema determinado y todo lo que me citan es sobre España y América Latina no aparece, bueno, eso que nos haga ruido. Que si todo lo que yo busco tiene citas en inglés, bueno, eso que nos haga ruido también. Que si del total de personas investigando en un área me muestra una proporción de científicas bajísima, y eso también. Es importante que eso aparezca. Es importante que surja aunque sea la discusión, porque de vuelta, es la discusión de cómo circula el conocimiento que se produce. Y de alguna manera es una discusión también de cómo se produce ese conocimiento. ¿Quiénes son las personas que hacen esa producción de conocimiento? Todos estos hijos aparecen, están ahí, podemos tratar de minimizarlos, pero creo que lo más importante es que, Trabajar, trabajar para minimizarlo, sí, pero lo más importante es reconocer que están ahí. Y que, de vuelta, Wiki es un reflejo de lo que nos pasa como sociedad. Entonces, ¿qué podemos hacer, o cómo podemos llevar esa discusión para que se dé en el aula, para que se dé en los ámbitos escolares, para que después amplifique y llegue a las discusiones familiares? Eso por ahí es un desafío que podemos plantearnos como docentes. Y que me parece que te da una vuelta de tuerca a cómo pensamos Wiki para enseñar ciencias, y cómo esa enseñanza de las ciencias no se limita al contenido. digo el, No es el qué, es el cómo. Que ahí es donde está el meollo de la cuestión. ¿No? Porque el contenido, sí, es importante, lo necesitamos, pero el cómo se produce, ahí es donde está realmente todo lo que encierra la ciencia como construcción humana. Y no podemos soslayarla. La ciencia es una construcción que hacemos de seres humanos. Está ahí. Es, y tiene nuestros vicios y tiene nuestras virtudes. Y reconocerlo es para entender cómo es que hoy sabemos lo que sabemos Así que yo cierro. Qué bueno que no se cortó nada. Eh, le doy la palabra vale, a las chicas. Ah, sí, antes que pase, Fer, queríamos esperarte a vos para cuando te nos fuiste y volviste, porque Juan, un, un colega, hizo un comentario interesante en el chat cuando vos estabas comentando al principio la producción y la construcción del conocimiento, y te lo leemos porque me parece que está muy vinculado a lo que vos estás con lo que acabas de cerrar, digamos. Eh, y dice, entonces entiendo que el gran problema del periodismo, sobre todo el periodismo televisivo, es que el lenguaje periodístico está cada vez más lejos del lenguaje científico. Y como el periodismo televisivo es el mayor generador de la opinión pública, cada vez estamos más lejos del pensamiento científico en el debate diario, incluso del aula. Eso es algo que él comentó al principio cuando estabas eh, hablando de la vaguedad, si no me equivoco. Bueno, después sí que lo charlamos un poco más porque de ahí hay un montón de cosas que, que, que podemos sacar, que podemos discutir, eh, que podemos discutir como si los medios, eh, o sea, como formadores de opinión, qué pasa, pasa con eso y cómo, y yo voy a insistir con esto porque me parece que sí, es la parte donde se vincula, cómo muchas veces esa ambigüedad y esa vaguedad se aprovecha para distorsionar. ¿no? O sea, cuando es algo involuntario, es una cosa. Pero cuando es algo deliberado, como quien está recibiendo esa información es la persona que, por H o por B, no puede discernir que se están usando los términos con sentidos distintos, entonces ahí tenemos un problema. ¿No? Y es algo que sí, que se, que se ve, que aparece, que, que surge sobre todo en la vaguedad, ¿no? Digo, cuando en los medios las cosas son malas, buenas, mejores, peores, así, a, a secas. No tenemos punto de comparación. Y si no tenemos punto de comparación, no me estás diciendo nada. Y eso es sumamente importante. Y además, como seres humanos, tenemos, tenemos ciertos problemitas, ¿no? para calcular, para trabajar con probabilidad, con estadísticas, o sea, es un problema nuestro de, de seres humanos, que, que se nos complica. Y a veces, cosas como eh, mucho, poco, tienen un anclaje en nuestras propias ideas previas, que no son iguales para todo el mundo. Entonces, si a mí me dicen, llueve mucho, ¿y mucho en comparación con qué? ¿Qué llueve mucho? ¿Qué llueve poquito? Hace mucho frío. Y no va a ser lo mismo hace mucho frío para una persona que nació y creció en Ushuaia, que para una persona que nació y creció en Salta. Entonces, ¿qué, es que hace? ¿Qué quiere decir que hace mucho frío? Diferente es, y por eso el lenguaje científico busca esas especificaciones, Decir, bueno, mirá, la temperatura es de 3 grados. Vos después decidirás si eso para vos es mucho o poco frío. Pero te estoy dando un valor, o incluso, hasta podríamos decir, bueno, miren, por debajo de 5 grados, vamos a decir que hace frío. ¿Listo? lo ponemos de acuerdo? Bueno, por debajo de 5 grados hace frío. Entonces si yo te digo, hace frío, vos sabés que estoy diciéndote que la temperatura es menor a 5 grados. Pero nos pusimos de acuerdo, tenemos un criterio, tenemos un estándar. Cuando no tenemos eso, tenemos un problema. Genial, vale, gracias. Me parece que también está bueno esta propuesta que traías de por qué es importante trabajar estos temas en la escuela, y específicamente esta idea de la vaguedad y de los términos, me parece que justo en este momento donde la ciencia está, o el discurso pseudocientífico o el periodístico, está como eh, permeándonos la vida cotidiana, está buenísimo llevarlo a la escuela para, para pensarlo con más profundidad. Qué genial. Eh, bueno, Fer, te, te pasamos la palabra, si te parece, recuerden que estamos ahí por el chat eh, recogiendo comentarios y, y preguntas. Bueno, buenas tardes a todes, a todos, todas y todes. Eh, bien, ya me presentaron, soy Fernando Archubi, voy a hacer un recorrido que es un poco diferente eh, al que tuvieron recién, porque yo eh, primero... Eh, me metí y después aprendí. Eh, primero hice una, una experiencia, y después empecé a darme cuenta de, cómo, de qué contenido tenía mi experiencia. ¿no? Eh, por lo tanto, lo mío va a ser una exposición bastante empírica. Después de la de Vale, que estuvo excelente, que me encantó, y aprendí un montón. Eh, les voy a mostrar un poco eh, cómo apliqué estas cosas este, con una experiencia docente en la universidad. Eh, bien. bueno Bien. Eh, como dice ahí, aprender con Wikipedia, es escribir en Wikipedia. Eh, esto es una, una, una premisa que tuvimos como, como, como, como, casi como leitmotiv a lo largo de la, de la aplicación de Wikipedia, eh, como una herramienta para otras cosas. Bien, la pregunta que ya habrán discutido mucho, eh, en, en, en anteriores encuentros, es si Wikipedia es confiable. Y yo lo voy a emplear un poquitito. Eh, Wikipedia es confiable, pero ¿en qué sentido? Como fuente de información, y si fuera como fuente de información, como fuente de información para estudiantes de escuela primaria, secundaria, ter, una, de una institución terciaria, o de la universidad, o de posgrado, eh, para, para, eh, como destino de contenidos, o sea, es confiable si uno lo que busca no es aprender, sino proveer o comunicar. Eh, ¿Es confiable como un proyecto contrahegemónico? Es decir, un proyecto que, de alguna manera, no participa del modo eh, usual, eh, eh, comercial, de, de, de, de, de, de manejo de la información. Eh, ¿Es confiable como herramienta pedagógica? Bueno, eh, ampliamos la, la pregunta de si es confiable a otro tipo de, de, de, de ideas. ¿no? Bien. Si bien esto lo han visto, lo han, lo han, lo han repasado, no, no quiero dejar de mencionar estas, estas, estas pilares de Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia y, por más que lo usemos como una herramienta con fines de algún otro tipo, no deja de ser una enciclopedia y, por lo tanto, solamente alberga artículos enciclopédicos. Wikipedia es de contenido libre y eso es muy importante, no solamente por, porque no tenemos que violar ese principio, es decir, poner en Wikipedia cosas que no sean de contenido libre, como, por ejemplo, copiar-pegar eh, materiales que tengan alguna restricción de uso. Eh, sino que tenemos que pensar en que estamos en un proyecto internacional que, pro, que promueve el conocimiento libre. Es decir, poner a disposición de todos los que bueno tengan acceso a Internet ¿no? este, puedan eh, aprender. Eh, Wikipedia con punto de vista neutral, es decir, no lo tenemos que usar como espacio en el cual vamos a, a manifestar nuestro, nuestro punto de vista. No, no, no. Si ese punto de vista es un punto de vista que está sustentado en la bibliografía, tiene sentido, no es nuestro punto de vista. Si no, es un punto de vista de, de muchas personas, por lo tanto, sí sirve. Pero no vamos a, a usar Wikipedia como, un, como una tribuna este, de opinión, o, o, o de cualquier otro tipo. No vamos a escribir cosas ofensivas con respecto a que Gimnasia Grima La Plata Nunca en un campeonato este, de fútbol, por más que lo sabemos, ¿no? Eh, y se lo decimos a nuestros amigos, pero no vamos a usar Wikipedia para eso. Wikipedia tiene reglas de comportamiento. Y eh, eso es, es muy importante. Eh, y para insertarse apropiadamente en la comunidad, es bueno tener paciencia, y dejar pasar el tiempo. Porque uno aprende a veces las reglas a partir de leerlas, pero muchas veces a partir de ver cómo se comportan otros integrantes de la comunidad. Y bueno, Wikipedia no tiene normas firmes, que eso se entiende por el lado de que, bueno, si mejora Wikipedia, no seguir las reglas, intentemos no seguirlas y veamos de qué manera podemos cambiarlas o consensuarlas con el resto de la comunidad. Bien. Eh, ¿Qué podemos trabajar eh, con otros estudiantes? Esto es una serie de ideas que fuimos construyendo, fuimos porque esto, por supuesto, no es cosa mía, eh, he, he trabajado con varias personas eh, eh, a lo largo del tiempo con estas cosas, pero bueno, podemos trabajar contenidos específicos. Célula eucariota. Bueno, de, con diferentes maneras, dependiendo del nivel educativo, podemos trabajar la célula eucariota o este, la batalla de la vuelta obligada. Eh, pero también podemos trabajar habilidades de lectura y de escritura. A ella no nos importa eh, cuál es el tema que estamos trabajando, que, que, que, que, cuál es el artículo que estamos trabajando. Estamos buscando otro tipo de, de objetivos. Cultura científica también es otro tipo de objetivo. No, estamos, eh, no vamos a buscar que nuestros estudiantes hagan un artículo sobre... Eh, el, el, el, el, la alimentación con respecto al COVID. Bueno, agarré un ejemplo que después vamos a charlar. Este, no, no, no. Estamos viendo que eh, adquieran criterios, quizás, de, de, de búsqueda de evidencia para sustentar ideas. Análisis crítico. Bueno, promover eh, que nuestros estudiantes aprendan a, a revisar lo que leen, y no leerlo de manera crítica. Eh, que tenga una visión más amplia de la gestión del conocimiento. O sea, la creación, circulación y legitimación del conocimiento. ¿Mm? que incluso excede a, lo, a los científicos, una discusión más este, filosófica. O de comprensión de los métodos de, pro, de, de producción de conocimiento, en este caso, el científico, legitimado. O sea, que el conocimiento está legitimado. ¿Bien? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se produce? Bueno, podemos usar Wikipedia para eso. También podemos promover una empatía eh, por el conocimiento libre. ¿no? Como que es un movimiento, un movimiento internacional, eh, que hoy en día, con la comercialización de, del conocimiento, es crucial. Depende del nivel educativo en el que estén, pero eh, todos los científicos, eh, en, en, en especial en los países pobres, o sea, la mayoría de los países del, del, del planeta, eh, muchas veces confiamos en, en ciertos recursos para evitar pagar por eh, los artículos científicos que necesitamos como insumos para trabajar. Que hoy los cobran y no los podemos pagar. Un artículo, un artículo de, los, de las decenas que necesitaríamos este, usar mensualmente cuesta entre 15 y 30 dólares, eh, que para nosotros es muy caro. Bueno, eh, cómo hacer lo, eh, lo que queremos hacer y, y cómo evaluar. Y se me ocurre también compartir algunas ideas, como pensar en los condicionantes o el marco, o el marco ¿no? Eh, el nivel educativo y las características del, características del grupo. El nivel educativo es importantísimo, no es lo mismo trabajar con estudiantes avanzados de la universidad, que con estudiantes de los primeros años, que con estudiantes este, secundarios o niveles terciarios o ni hablar primarios. En cada caso la estrategia, lo que podemos hacer es, es muy diferente, por lo tanto no hay fórmulas predefinidas. Por supuesto eh, también depende de la, de la, del acceso a internet y de la disponibilidad de dispositivos. No es lo mismo eh, trabajar con eh, estudiantes que tienen el celular compartido con hermanos eh, y, y un acceso muy limitado a internet que mm, en Una escuela este, en la cual todos tienen sus computadoras y, y, y internet en banda ancha y disponible las 24 horas. Eso es muy importante. Si no, puede fracasar. P podemos eh, eh, generar eh, eh, alguna desigualdad entre los estudiantes. Eh, también el tiempo disponible para, para experiencias. Si puede ser que trabajemos un año entero con este proyecto. O que no, que no tengamos más de dos meses. Bueno, eh, cuanto menos tiempo tengamos, menos alcance va a tener nuestra experiencia. Y bueno, y de los objetivos, que, el, que los charlamos en la, en la diapositiva anterior. ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque no decimos, bueno, vamos a trabajar en Wikipedia. No. Vamos a, a hacer este, eh, fichas eh, taxonómicas en Wikipedia. Y no, no hay fichas taxonómicas en Wikipedia. Hay artículos enciclopédicos. bien Pero también, la evaluación de nuestra actividad es importante. Porque si tenemos claros los objetivos, podemos plantear algún tipo de evaluación. Y la evaluación, por supuesto, eh, corresponde tanto a, a los estudiantes como a la actividad. Como es una actividad innovadora, estamos innovando, es algo nuevo, no hay mucha experiencia, es muy importante la evaluación de la actividad. Que nos planteamos a priori eh, qué indicadores nos llevan a pensar que estuvo bien la actividad, o, o que nos llevan a revisar cómo organizamos la actividad. Y por supuesto también de los estudiantes. Pero los estudiantes, eh, considerando todas las condicionantes, es posible que eh, la, la evaluación de los estudiantes deba ser una evaluación grupal, eh, y, y, o sea, grupal o, o laxa, este, por lo menos en las primeras experiencias que tengamos. Es decir, no podemos decir, bueno, este, esta materia se aprueba con, eh, a, con la, la, este, la publicación de tu artículo de Wikipedia. Eh, habría que pensarlo dos veces antes de, antes de llegar a un tipo de criterio de evaluación como ese. Bien. Ahora le voy a contar mi trayectoria en, en esto. ¿sí? El origen de este proyecto fue en 2015. En la cátedra de Paleontología 1 y en la cátedra de Taller de Metodología y Práctica Geológica y Paleontológica 3 de la Universidad Nacional de Río Negro, en general Roca Río Negro, donde viví hasta hace un par de años. Estábamos, estábamos con María, eh, mi pareja, eh, mi esposa, compartiendo algunos espacios de docencia. Y. Eh, Surgió la discusión entre nuestros colegas docentes de allá de General Roca, si sí, Wikipedia era confiable, había docentes que, este, por supuesto, tenían una postura este, completamente en contra, otros que no, no tenían una postura, y otros que dudaban. Eh, entonces, eh, nos acordamos de que Patricio, Patricio Lorente, que lo habrán visto quizás en una bibliografía, eh, era mi primo, y bueno, lo consultamos eh, sobre que, qué le parecía a él. Y de este chat, eh, no solamente Surgió nuestra iniciativa de usar Wikipedia para enseñar, sino que, en buena medida, varias cosas de las que hice en este chat, en Messenger de Facebook, eh, es lo que, lo que después sucedió. ¿no? Eh, bien, voy a apurar, porque si leemos todo el chat, creo que nos vamos a acceder con los tiempos. Bien, ¿qué hicimos primero? Le invitamos a Patricio a dar una charla. Entonces, Patricio nos visitó en General Roca y nos dio una conferencia en el auditorio del Diario Río Negro, el más grande, el este, más apropiado para estas cosas, sobre el desarrollo colaborativo de contenidos. Y después, nos visitaron Luisina y Ana, a General Roca, porque Florencia todavía no estaba, en Argentina, y nos dieron una, bah, creo que no estaba, <risa> nos dieron una capacitación. Nos enseñaron a editar Wikipedia y cómo usar Wikipedia en ámbitos educativos. Y había eh, docentes de la Universidad Nacional del Comahue, de la Universidad Nacional del Río Negro, y de un, un, un terciario de, de, de, de, de profesorado en, en diversos temas, de General Roca. O sea, tres instituciones educativas diferentes eh, estaban representadas entre los estudiantes. Y Patricio tenía más, más pelo que ahora. Bien. Ahora vamos a avanzar hacia la experiencia patagónica, que le llamamos, porque después pues nos volvimos. Es, en esa experiencia, hicimos primero nos capacitamos, que ya algo les conté. Con la, la, la invitación, con, la, con la capacitación que nos dieron Ana y Luisina. Después hicimos experiencia docente, mezclamos extensión universitaria y después también propiciamos la propagación, o sea, la réplica de la, de la, la multiplicación de las herramientas, de estas herramientas. Vamos a pasar por la parte docente. Bien, nuestra primera experiencia se dio en las licenciaturas en paleontología y geología en el segundo año y el objetivo fue la producción de contenidos, es decir, que los estudiantes produjeran contenidos. Fuimos ambiciosos en un comienzo eh, y fue bastante trabajo, pero algo logramos, ya vamos a ver. Bien, voy a pasar a rápido esta diapositiva, si sí, no me tengo demasiado, pero bueno, los objetivos en ese momento eran evaluar nuevas herramientas de enseñanza, mejorar las prácticas de lectura y escritura académica de nuestros estudiantes eh, o trabajar sobre el tema, eh, contribuir al conocimiento libre. Eh, trabajando con Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikispecies, una, una herramienta este, de la cual no nos vamos a meter mucho. Y eh, explorar el tema de la motivación, porque eh, muchas veces la motivación es una, un motor muy importante del aprendizaje. Bien, Entonces partimos de ciertas preguntas, o supuestos, o hipótesis. ¿no? Uno, es que la creación de contenidos de Wikipedia y otros, y otros programas, o y otros proyectos, de Wikimedia está al alcance de los estudiantes de los primeros años de las carreras de ciencias de la Tierra. Es decir, que los estudiantes pueden hacer eso. Eh, que es posible, de las actividades prácticas de asignatura de los primeros años de las carreras de ciencias de la Tierra, de modo de convertirlos en contenidos de Wikipedia y proyectos relacionados. O sea, que es posible. Y finalmente, que la publicación de artículos de Wikipedia y de Wikispecies, que lo usamos en ese momento, propicia un mayor grado de entusiasmo en los estudiantes y una, mayor, una bueno, mejor, mayor valoración de la cultura libre. Es decir, pueden, sí, los estudiantes pueden, es posible hacerlo adaptarlo a la, la carrera esa y si sí sirve este, para nuestros objetivos. Bueno, vamos a pasar de largo el marco teórico porque se nos hace muy largo eh, y vamos directo a lo que hicimos. Nuestro plan de trabajo tenía metas para los estudiantes: Era producción de contenidos individuales. ¿sí? En Wikipedia, Wikipedia de wikimedia Commons. Y producciones de contenidos colectivos. ¿sí? O sea, que cada estudiante hiciera algo, y que en conjunto hicieran algo. Bueno, sabíamos hasta dónde podíamos eh, llegar con las producciones individuales. Si, era, si íbamos a poder conseguir que los estudiantes lograran producciones individuales eh, que pudieran ser publicadas en Wikipedia, este, si, si, y persistir, ¿no? que estuvieran bien hechas. Y bueno, después, evolución de la, de la actividad. La, que, que está basada en la cantidad y la calidad de las producciones, y el impacto en los estudiantes. Bueno, una primera etapa fue una preparación. Usamos, hicimos una encuesta previa, que ya la vamos a ver, pero solamente en el segundo año, 2018. Eh, usamos un módulo de la aula virtual con tutoriales, bibliografía y otras cosas, que usaban a demanda, si lo necesitaban lo usaban, si no no. Hicimos demostraciones de edición, eh, y hicimos un, e hicimos, dijo el Mosquito, eh, Luisina y ya Florencia, e hicieron un seguimiento en línea, este, de los avances de, de nuestros estudiantes. Eh, bien. Vamos a, a ver, voy a tratar de ser más rápido. Bueno, hicimos una serie de, de, de capacitaciones para los estudiantes: una charla, eh, les habilitamos el aula virtual, les dimos. Tareas progresivas, primero este, explorar la Wikipedia, después crear un usuario y compartirlo, eh, después eh, en, en, encontrar artículos de Wikipedia que tuvieran eh, errores o necesitar mejoras. Y después hicimos una demostración en, en vivo. Nos pusimos adelante los estudiantes, eh, llevamos un, unos, unos, unas valvas de un caracol que se llama Trophon geversianus, le sacamos una foto, lo subimos a Wikimedia Commons y creamos el artículo en Wikipedia. Les muestro rapidito. ¿cuál fue el resultado. ¿Están viendo una, una página de Wikipedia? Sí, Fer Bien. se está abriendo. Esta es la Ahí página va. de Wikipedia de la especie de caracol, Trófos que es un caracol depredador que está en las costas, la costa atlántica argentina y también. La, Está en el Pacífico, del lado de Chile también, en el, en el, principalmente patagónico. Eh, bueno, por supuesto, nuestro artículo inicial, el que hicimos en vivo y adelante de nuestros tres estudiantes, fue era mucho más corto. A posteriori, de nuestro editorial, hubo otras intervenciones de otros wikipedistas este, que lo, mejor, lo ampliaron y lo mejoraron. Bien. Eh, volvemos a la presentación. Eh, también es, es, este, agregamos eh, esta especie a una, un proyecto que se llama WikiSpecies que no sé si va a persistir por mucho tiempo, es una base de datos de especies biológicas, eh, que no voy a abundar porque no creo que sea una herramienta muy este, valiosa y para, la, para la docencia, y puede ser confusa. Eh, y agregamos esa, esa imagen a Wikimedia Commons. Adelante de los chicos, que ellos vieran lo que, lo que hicimos y que eso quedaba. Y que pueden ir a la noche a su casa y buscar en su, en su telu, celular, en su compu, que ese artículo estaba publicado en Wikipedia. Bien, después avanzamos hacia el desarrollo este, con actividades en el aula. Hicimos una reunión de edición. En, en Wikipedia se utilizan las reuniones de edición que se llaman este, editatones. Fue una reunión de edición, pero para amenizar. La hicimos en una cervecería, eh, nuestros estudiantes son todos este, mayores de edad, por lo tanto podían tomar cerveza. El dueño de la cervecería nos, nos, nos permitió armar una mesa larga este, y tanto no editamos, pero bueno, por lo menos tomamos este, unas cervezas ricas y los chicos eh, fueron, casi creo que había más presentismo en, la, en esta actividad que en las clases. Bueno, este, finalmente entregaron eh, sus trabajos, se, se los evaluó y... Este, y en 2018 hicimos una, una, una, una encuesta, que ya vamos a ver en un ratito, y la evaluación de la actividad. Bien, vamos a ver este, entonces eh, cómo evaluamos las hipótesis de trabajo. Las dos primeras hipótesis serán que pueden, que es posible, o sea, que los estudiantes pueden, están en condiciones de hacerlo, y que es posible eh, adaptar esas herramientas para la enseñanza de paleontología, geología este, en la universidad. Eh, ¿Cómo lo contrastamos? Bueno, a partir de... Producciones de calidad aceptable para que fueran publicadas eh, y las tasas de visita de los artículos de, de Wikipedia. Es decir, si los chicos lograban o lograban, porque trabajamos todos juntos, hacer producciones que estuvieran buenas y además esas producciones eh, eran visitadas, por lo menos igual que otros artículos de Wikipedia equivalentes, entonces podemos decir que lo que, lo que habíamos hecho vale la pena. En el primer año, 2017, eh, los estudiantes, voy a buscar el puntero. Eh, trabajaron en seis artículos, por supuesto fue grupal porque eran como no sé, 30 y pico, 20 y pico de estudiantes. Crearon cuatro artículos y mejoraron dos artículos. Crearon un artículo que se llama Formación Roca, otro que se llama Formación Jawel, otro grupo Malargue. Son tres eh, unidades geológicas, ¿no? lugares donde hay rocas que tienen fósiles en este caso. Después crearon un artículo de una tortuga fósil, Euclastes meridionalis, y después trabajaron sobre abiogénesis y teoría del mundo y el rosufre que está relacionado con el origen de la vida. Vamos a concentrarnos en la formación roca. ustedes googlean eh, formación roca, lo que les va a aparecer en primer lugar es el artículo que hicimos con nuestros estudiantes de la formación roca. Bien. Y vamos a ver un poquito de estadística. Eh, hay, hay herramientas que permiten eh, evaluar las, visi las visitas que hace la gente a los artículos de Wikimedia. Bien, eh, acá está, está mostrada las visitas. Desde mayo de 2017 hasta abril de 2021. ¿sí? De los artículos Formación Roca, Formación Hawaii, Grupo Malargo y Euclastes meridionales Los cuatro que se crearon en el año 2017. Lo que vemos es que, desde que se crearon hasta hoy, fueron vistos 8.249 veces. O sea, 8.249 veces alguien los miró. Pero, resulta que la primera etapa, este pico muy alto, es la etapa de creación de los artículos, por lo que la mayoría de las, de las vistas eran nosotros mismos editándolos. Por lo tanto, uy, eh, lo que hicimos fue una estadística circunscripta al periodo desde que terminamos de editar, hasta, que, hasta la actualidad. ¿no? Lo que vemos es que, si a la suma de visualizaciones le restamos aquellas que eh, pueden estar relacionadas con. Eh, acá me equivoqué la cuenta, eh, acá debería decir 89, perdón. Eh, aquellas que son, corresponden a ediciones, tenemos que en concreto, 7127 veces los artículos que creamos fueron vistos por personas que no éramos nosotros mismos, ¿no? Este, es decir, fueron aprovechados. Entonces, dijimos, bueno, lo comparamos con otra, la formación Mulichinco, es una formación que es de una antigüedad parecida, es marina, tiene fósiles, parecida a la formación roca y la formación jaüel, y en el mismo periodo tuvo 1.481 eh, vistas, eh, y un promedio mensual de 32. Bastante menos que la formación roca, que tiene un promedio mensual de, de 78, y es parecido a la formación Jahuel y el grupo Malarma. Es decir, no estaba mal. ¿no? Eh, por otro lado, justo en, en, en 2017 se hizo un wiki concurso, eh, organizado por UQM Argentina, y participamos y nos ganamos el primer premio, que fue un incentivo enorme para nuestros estudiantes, que estaban muy contentos y orgullosos de su trabajo. Eh, el premio fue en una serie de elementos eh, de trabajo de campo de, de, de, de geología y paleontología, que los repartimos a los estudiantes, como libreta de campo, lupa de mano, una, una, una piqueta, que es un martillo de trabajo. Este, bien. En 2018 cambiamos la estrategia. Eh, encaramos una formación geológica que es hiperfosilífera y muy valiosa, que aparte es la que yo trabajé en mi tesis doctoral, eh, que es la formación Agrio. Y la parte individual la restringimos a que cada estudiante se iba a encargar de una especie fósil, que no tuviera su artículo, porque hay muchísimas especies, a, para trabajar dos o tres años con eso. Eh, y en conjunto iban a trabajar sobre la mejora de todo el artículo. Entonces hicimos una reorganización, agregado de información y requisimiento. Le voy a mostrar un poquito cómo, el, cómo era hace, hace unos meses el, el artículo formacional. Es un artículo muy extenso, muy bien ilustrado. Eh, se le crearon imágenes, eh, se le crearon esquemas estratigráficos. esto lo dibujaron los mismos chicos, o a sea, tomar la bibliografía y lo redibujaron. Eh, Mapa de afloramiento de, de, de, de la unidad... Eh, y después, la parte final, la parte de los fósiles. ¿no? Todas estas fotos que están abajo fueron agradadas por nosotros, porque, digo, repito, trabajamos todos. Eh, y les dar un ejemplo. Esto, esto que están ahí, que está recordado en rojo, es una especie de almeja fósil que se llama Pterotrigonia coibuiconensis, que vivió en el Cretácico inferior de la cuenca neuquina, en, en Neuquén, eh, hace más o menos unos 130 millones de años. Bien. Lo que hicimos fue agregar una imagen a la, galería, a la galería de fotos de la formación agrio, eh, agregar, crear un artículo sobre el terotiponio que lo hizo Stephanie Orellana, este artículo lo hizo, lo hizo Stephanie, que no era de, la, de las mejores, era bastante este, aragana, eh, sin embargo, es una, una, una linda producción, eh, y una entrada en la, en la herramienta Wikiespecies, que es una... una, una una base de datos taxonómica. Bien, acá hay una estadística nuevamente de, de, de las visitas a la formación agrio. Antes de nuestra intervención, eh, eh, era visitada en promedio 41 veces por mes, y después de nuestra intervención, eso se, se más que duplicó, y el promedio desde eh, de la parte posterior de nuestra intervención hasta ahora es de, 100, de alrededor de 100 visitas mensuales este, a, esta, a, esta, a, esta, a esta, esta página. Es decir, Mejorarla, eh, ampliarla fue muy útil este, y la hizo más atractiva, quizás para que docentes de diferentes lugares del país o de, o, de hispano, o de países hispanoparlantes lo utilizaran como un ejemplo de un ambiente marino, de la cuenca noquina en el que está cerca inferior. Bien. Finalmente, la última, que es si cumplimos con el objetivo de, de que trabajaran, que estuvieran cómodos y que. Y que que se entusiasmaron. ¿no? Hicimos nuestra encuesta, una encuesta eh, que se hizo antes y después de la experiencia, la misma encuesta, las mismas preguntas. La misma pregunta. Lo tomamos, tomamos como referencia, casi usamos las mismas preguntas, algunas menos y algunas más, de un trabajo similar que se hizo para comparar eh, el uso de UGP en la educación entre una, una, una universidad en, en Cataluña y otra en País Checo, creo que era, casi seguro, que está publicado el trabajo y dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer algo parecido para ser comparable. Eh, bien, Ante la punta de si sirve, eh, hicimos un, eh, un formulario de Google, que se lo dimos antes, antes de haberles hablado de Wikipedia. Antes, de, de, antes de, de ni siquiera mencionar que íbamos a usar la herramienta, y después y después de que han terminado. Eh, les voy a mostrar unas diapositivas que son algunos de los resultados. Eh, en estas diapositivas van a ver que hay una, una gama de verdes. Cuanto más oscuro, más, más va hacia... Eh, un cambio hacia lo que nosotros esperábamos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto conoces de Wikipedia? Antes de la experiencia, eh, se repartían entre unas, en diferentes tonalidades de verde, después de la, de la experiencia, eh, son, es más, son más comunes los colores oscuros que, que van por el lado de que eh, conocen, eh, es más común que conozcan suficiente o, o algo suficiente a Wikipedia. Eh, con Wikimedia Commons es mucho más fuerte, porque antes conocían Wikipedia, pero no sabían que las imágenes de Wikipedia estaban en Wikimedia Commons. No sabían que era Wikimedia Commons. Entonces, claramente ahora lo conocen más a Wikimedia Commons, o después lo conocen más que antes. De Wikipedia es lo mismo, como no, ni siquiera saben que existía. Es más, en la, antes algunos contestaron que, que, que, que sabían, y sabían cómo funcionaba, y no sé por qué contestaban eso, me parece que chamullaron. Pero después, bueno, sí lo conocen. Eh, bueno, y ya nos metimos más con algo más interesante para nosotros, que es sobre la revisión de los contenidos de Wikipedia. Entre nadie revisa hasta son controlados regularmente y nuevamente de la columna de la izquierda a de la derecha se oscurecen los verdes. Eh, después, si el conocimiento debe ser abierto, es decir, público. Bueno, también hubo un cambio, pero antes ya, lo, ya estaban de acuerdo antes y después estaban más de acuerdo todavía. O sea, está más verde oscuro. Eh, después sobre si Wikipedia es una fuente de información confiable, el patrón es el mismo, se oscurece la columna, es decir, es más confiable. Y ojo, no tuvimos una respuesta así unánime, de, de todo verde claro a todo verde oscuro, no. Hubieron contestaciones que algunos cambiaron su punto de vista, otros no. Este, no todos llegaron a pensar que eh, Wikipedia es una fuente de información muy confiable, pero sí este, avanzaron a, ser, a confiar un poco más en Wikipedia. Bueno, con respecto a nuestras hipótesis, la primera es eh, si pueden los estudiantes, la respuesta es sí, aunque se presentan dificultades debido al grado de avance en la carrera y se debería probar con otros años. Eso es lo que nosotros pensamos para la universidad. Por lo tanto, si en segundo año de la universidad encontramos algunas limitaciones por el grado de avance que tenían en, en, en los conocimientos específicos, bueno, hay que pensar eso en si se trabaja con tercer año de la universidad o en un terciario o en un colegio secundario o en evidentemente primaria. Eh, eh, de alguna manera hay que reducir la expectativa sobre la, la producción de contenidos en Wikipedia. No tenemos que esperar tanto que generen. Tenemos que conformarnos con alguna producción, y después ver si quizás nos superen nuestras expectativas. Pero no tenemos que tener expectativas grandes de entrada, de experiencia. ¿no? Bueno, si ¿sí es posible adaptar las actividades, definitivamente sí. Se puede eh, trabajar para adecuar eh, el uso de Wikipedia para casi cualquier actividad de enseñanza. Solamente que tenga un poquito de creatividad y conocerla a la Wikipedia. ¿no? Y por último, si sirve. Y, y si sí, sirve a partir de la percepción de los docentes, percepción, o sea, lo que vimos cómo trabajaban, bastante subjetivo, pero también de las, parcialmente de lo que dicen las encuestas, efectivamente sí sirve. Bien. Por otro lado, eh, paralelamente o, o, o, o antes o después, hicimos también, eh, usamos estas herramientas como eh, herramientas de extensión universitaria, es decir, un conjunto de acciones. Este, que hace la universidad de, de, en conjunto con la sociedad, de alguna manera para nutrirse de las... para trabajar con la, con, la, con la sociedad, con el entorno, para no aislarse, ¿no? Saber qué demandas tiene la sociedad y de qué manera responder esas demandas. En nuestro caso, a, por medio de la divulgación o popularización del, popularización del conocimiento. Y por otro lado, con la traducción. No es que nos dedicamos a usar la herramienta de traducción, que, que, que está descrita en el cuadernillo y les contó este, Vale sobre cómo funciona. No. Nos asociamos con una, con una carrera de traductorado público de inglés que, eh, que se dedicaron a traducir otros artículos a la Wikipedia en inglés. Eh, por un lado, eh, con más frecuencia tenemos nuestros artículos en la Wikipedia en inglés. ¿no? Eh, que, que es mucho más vista que la Wikipedia en español. Eh, pero aparte de la Wikipedia en inglés es traducir a otros idiomas que es una manera de, de, de reproducir otros idiomas, sino que también en esta carrera de traductorado eh, empezaron a usar eh, la, la, la tarea de traducción como parte de sus métodos, este, de, de sus prácticas docentes, o sea que también hacían lo mismo, pero este, eh, para nosotros eran traducciones, para ellos eran trabajos prácticos. Este, bien, en una síntesis de, de toda nuestra trayectoria, todo comenzó con la conferencia de Patricia en 2015. La capacitación de Ana y Luisina en 2016, la experiencia 200 en 2017. A, paralelamente, eh, yo hice el, eh, la capacitación Wikipuentes en 2017, este, que la verdad que me, me, me, me mejoró muchísimo la manera en que encaré las actividades posteriores. La experiencia 200 en 2018, la de Formación Agrio. Eh, el Wikiproyecto Patagonia Norte, que, que fue lo que pensamos para, para seguir editando y no perder. A la, a la comunidad que se había formado en torno a Wikipedia, pero no funcionó porque no funcionó, nadie, nadie, nadie se puso a editar, no tenemos experiencia como para, para levantarlo. Después, bueno, seguimos haciendo este, divulgación del conocimiento en el marco de la extensión universitaria. Todo eso eh, generó contenido de la Wikipedia en español. Asociados con la, la carrera de traductorado de, de la Universidad Nacional del Comahue, generamos contenidos en la Wikipedia en inglés. Eh, y eso tiene. Un, una consecuencia eh, que, que quiero resaltar. Y es que nos planteamos como un objetivo eh, que no solamente equiparar los sesgos geopolíticos que mencionó Vale, claro yo no los llamaba sesgos geopolíticos, pero sí los veía, este, no sabía qué nombre tenían. Eh, sino eh, ir un poquito más allá. Poner en la Wikipedia en inglés ejemplos nuestros. Que cuando la Wikipedia en inglés googlearan cretácico Inferior, que googlearan... Este, bivalvos, fósiles, que googlearan formación, este, unidades geológicas del, de, de, de, de, de, la, de, de la parte de la extinción de los dinosaurios, del límite que terciario, eh, que les aparecieran, o por ejemplo, dinosaurios, que, que la Patagonia está llena de dinosaurios, y son un atractivo súper valioso para todo el mundo, eh, pero cuando ellos googlean que aparecieran eh, artículos en inglés de esas cosas, vinculados a nuestros museos, a nuestras universidades, a nuestros investigadores. Y algo, algo hemos conseguido. Eh, bien. Nada. Me encantamos ahora, y voy a tratar de ser breve porque ya queda poco tiempo. Eh, creamos el equipo de Wikimedistas del Museo de la Plata, este, que es un, un proyecto eh, en el cual desde el Museo de la Plata estamos promoviendo la edición de Wikipedia para diversos fines. Eh, bueno, este es el artículo del Museo de la Plata, que el Museo de la Plata, bueno, muchos de ustedes lo conocen, muchos de sus estudiantes lo visitan es uno de los museos más importantes de Argentina en temas de ciencias naturales, y también es un museo este, de reconocimiento internacional que tiene colecciones científicas, y muy valiosas, y también tiene una producción científica muy grande. Y unas exhibiciones que también están muy, muy bien cuidadas y preparadas. Eh, bien. Eh, el artículo del Museo de la Rata es muy visitado, y nuestro objetivo es, de a poco, ir construyendo un artículo más grande que incluya este, los contenidos de sus, este, de sus exhibiciones, y también eh, de sus eh, colecciones. De a poco, ¿no? No lo podemos hacer todos eh, Bueno, ¿qué hicimos? Muchas cosas. En, bueno, esto no era así, era así primero. Eh, en 2019 hicimos una capacitación para docentes secundarios y universitarios en el Museo de la Plata, en una este, recordada este, jornada en la cual que era invierno y no andaba la calefacción del lugar en el que, en el que trabajamos, así que estábamos todos adentro del de, de, de, de, de del museo, con camperas y muertos de frío, congelados, este, pero estuvo muy lindo, y algunas consecuencias tuvo. Eh, en 2020 nos cayó la pandemia, eh, entonces eh, hicimos una capacitación en línea para personal del museo, y formamos, el equipo de, el, el, el, formamos un equipo de wikimedistas, Trabajamos en la edición de Wikipedia, este, con objetivo de divulgación del conocimiento. En 2021, eh, Hicimos una actividad por el Día de la Mujer, el, 8, el 8M, el 8 de marzo, hicieron capacitaciones y teatones virtuales. En el caso del de 8M, eh, se creó una pestaña de nuestro Wiki proyecto que es una página de Wikipedia en la cual se coordinan las actividades de, del proyecto. Eh, hicieron una tabla con información básica de un montón de eh, eh, mujeres del Museo de la Plata, científicas, técnicas y otras, que después se convirtieron, en la mayoría de los casos, en artículos de Wikipedia. Este, fueron varios. Por ejemplo, este es el de Carolina Spegazzini, una, una botánica este, que nosotros escuchamos siempre durante la carrera, como, como, una, como una, una prócer, este, y bueno, acá tiene su artículo en Wikipedia. Bien. No quiero dejar de dar créditos a Tres personas que tuvieron mucho que ver con toda esta trayectoria, una es Marien Begelin, antropóloga y investigadora del CONCET, actualmente en el Museo de la Plata, eh, que estuvo en todas estas actividades, y Luisina y Florencia, que ya las conocen bien, que nos estuvieron apoyando y ayudando eh, activamente desde el principio, este, y por supuesto, eh, facilitaron todo nuestro trabajo, y nos animaron a, a hacerlo, ¿no? porque si no, había muchas dudas al principio. bueno Ahora vamos a pasar a una fase de consultorio. Antes de pasar específicamente a las consultas de ustedes, y me estoy apurando para que tengamos tiempo, eh, les voy a compartir eh, algunas ideas que están relacionadas con mi nuestra experiencia. ¿sí? Eh, con, con el uso de Wikipedia en la docencia. Bien, las voy a ir describiendo de a una. Wikipedia es una enciclopedia, y no se va a acomodar a nuestras intenciones pedagógicas. Es decir, Wikipedia publica solamente artículos enciclopédicos. Nos guste o no nos guste. Si no queremos que nuestra producción sean artículos enciclopédicos, entonces no podemos usar Wikipedia. Aunque normalmente les digo que eh, podemos buscar el modo de aprovechar Wikipedia para todo tipo de objetivo este, educativo. Las y los docentes deben tener experiencia en la edición de Wikipedia y proyectos hermanos. Al menos un poquito de experiencia. ¿sí? Eh, y más adelante van a ver que, bueno, sí, eso es importante, pero bueno, hasta ahí. Eh, pero, es muy importante, para mí, fue muy útil aprender a editar. Una vez que aprendí a editar, mejoré muchísimo, comprendí mucho eh, de, de qué manera usarlo. que no significa que tenga que ser ex, expertos editores para animarse a hacerlo, no. Porque si no pueden estar cinco años, quizás, este, hasta que se sientan seguros para eso, no. Avancen, editen, vean cómo es un artículo, hayan creado quizás algún artículo, mejorado alguno, subido material seguro, si empiecen a pensar junto con este, Lucina y con Florencia de qué manera este, implementarlo. ¿Mm? Eh, las van a ayudar un montón. Entonces, no, no esperen a, a, a sentirse seguros, seguras, eh, pero no dejen de, no, no soslayen el tema, que, el, el hecho de que necesitan tener experiencia. Bueno. Llegar a producir contenidos nuevos y significativos en Wikipedia requiere de mucho trabajo. Es decir, no piensen. Ah, vamos a hacer... Tenemos 10 estudiantes, 10 artículos. Mm. Eh, requiere mucho trabajo. Se puede. Pero requiere mucho trabajo de los docentes, de las docentes, y de las y los estudiantes. Eh, no cumplir con un objetivo así como crear muchos artículos eh, puede ser frustrante. Y bueno, la frustración en, en, en, la, en, la, en el aprendizaje, y por supuesto en los docentes que no nos pagan tanto como para bancarnos frustraciones, este, no, no, no está bueno. Eh, bueno, La gran variedad de ecosistemas educativos obliga a, a avanzar exploratoriamente a partir de objetivos pequeños. ¿sí? Eh, cada, cada espacio de docencia es, es muy diferente, y yo no los conozco. Eh, he dado clases casi exclusivamente en la universidad. Eh, pero, ante la duda, eh, eh, es bueno conocer las, las, las, el interés y las condiciones de los estudiantes para esto, a partir de, de pequeñas in, este, iniciativas. ¿no? Este, quizás se sorprendan y vean que los estudiantes responden eh, mucho, muy bien, y, y pueden avanzar mucho, quizás se encuentren con que no es así. entonces Yo iría con pequeños objetivos y e iría definiendo objetivos mayores a medida que avanzan los primeros. Crear. Eh, Wiki, más de uno de ustedes, propuso crear Usuarios eh, por, por parte de los estudiantes. Bueno, eh, crear usuarios en sí no es para mí un objetivo. Eh, crear un usuario y que, que el estudiante no, no edite después, es una, una frustración. Por lo tanto, el crear un usuario va vinculado a que editen. ¿sí? Este, si no tienen pensado que vayan a editar, entonces... Eh, no sé si vale la pena, porque si no, le, bastan, le van a dar pues, este, una herramienta y no, le van a explicar de qué lado se agarra. Eh, toda experiencia con Wikipedia debe, ser, debe tener claramente definidos sus objetivos y acomodar las actividades a ello, especialmente los mecanismos de evaluación. Bueno, o sea, ya lo charlamos, ustedes son docentes y saben más que yo de eso. Después hay otra experiencia mía que es aprender en la práctica. Que bueno, sí, eh, cuando yo pensé un, un año hacerlo, 2015, no, ni loco, 2016, no, ni loco, 2017... Eh, dije, o es ahora o nunca. Y hablé con, con Lucina, con Florencia, y me, me bancaron, me asesoraron, y me animé. Y aprendí mucho en la práctica. Es decir, eh, no sabía tanto, eh, me faltaba mucho, pero lo aprendí junto con los estudiantes. Yo les planteé a los estudiantes, vamos a aprender eh, a editar Wikipedia. Todos juntos. Y uno se sorprende, por supuesto, porque los pibes, que son nativos digitales, le terminan enseñando a uno cómo se hacen las cosas. Che, esto, uy, cómo se hacía para tal cosa. Y los pibes lo, lo resolvieron antes de que nosotros nos hicieran una pregunta. Bueno, y finalmente, una cosa también de la experiencia es tener paciencia y tolerancia eh, con la comunidad de Wikipedia. Y presuponer buenas intenciones. Me ha pasado, nos ha pasado a todos que hemos generado cosas en Wikipedia y nos han dado de baja. Otros wikipedistas eh, más experimentados. O han recomendado la de baja, y después pasó un, un, este, un, un bibliotecario y la de baja. Y eh, a mí me pasó enojarme, y después de dejar pasar un tiempo darme cuenta de que, en verdad, mi eh, producción no estaba tan buena, eh, y que tenía bastantes problemas, y que estaba bien este, cuestionada, no sé si era de baja, a veces sí, a veces no. Entonces, por más que se van a encontrar en ese, en ese este, ámbito, en esa, en esa comunidad, por ahí hay algunos que, no, que, que van a tener actitudes este, un poco inapropiadas, de, de prepotencia, de falta de respeto, puede ser, pero lo común no es eso. Eh, y está, está bueno presuponer buenas intenciones, porque la mayoría de los que están metidos tienen buenas intenciones. Bueno, eh, lo que sigue es compartido con, el, con Florencia. Sí, Flor. Un segundo, te, te frenamos, eh, porque había una preguntita que, que surgió por el chat mientras estabas charlando, no. y nos parece que está buena también para sumarla a, a lo que sigue. Eh, Fabiana, me parece que era, eh, que preguntaba... ¿Fue difícil encontrar artículos que no existieran? ¿Elegían los estudiantes o los proponía la Cátedra? Bien. Eso depende mucho de la, de la disciplina. En mi caso, era muy fácil porque no había mucho, y porque no hay muchas especies fósiles publicadas en Wikipedia. Entonces, eh, y hay cientos de especies fósiles disponibles. Y yo trabajo con un grupo de, de, de organismos, que son los invertebrados, los moluscos, almejitas, caracoles, esas cosas, eh, o, o, u otros, otros también relacionados, que son muchísimos. O sea, hay un montón de material, de hecho, eh, los chicos de General Roca salen a caminar, y, este, y se alejan un poquito de la ciudad, y se encuentran con, con, con, con, con el piso en el que tienen fósiles. O, lo, o, los, o los áridos que usan para rellenar calles, a veces contienen, los van a buscar a lugar lugares donde hay fósiles. Entonces por ahí rellenan las calles con, con, con valvas. Eh, acá también pasa, este, los que somos de La Plata sabemos que en muchísimas plazas rellenan los lugares para ir a correr o las plazas con conchillas. Las conchillas son fósiles. Las conchillas que usan acá es del Holoceno, no es tan antigua, y la que usan en el Caer de Roca es de, de, de varios millones de años más, pero este, es lo mismo. Entonces, no era difícil. Yo creo que no, no se puede decir como es refaz y conseguir cosas nuevas para hacer. No, por ahí el, el tema no, pero. este eh, O bien eh, hay un tema para. Siempre hay un tema para desarrollar. Un artículo que ya existe, ampliar un, un tema. Eh, o quizás este, haya alguna falencia. Pero bueno, eh, también hay que bajarnos un poquitito y pensar eh, que por encima nuestro está. El conocimiento libre y el movimiento este, que lo que queremos es mejorarlo, eh, no forzar, crear cosas nuevas para, para nuestros objetivos docentes. Vemos, si mejora lo que pide crear artículos nuevos, los creamos, y si no, este, eh, mejoramos lo que preexiste. ¿Y qué otra cosa? Ah, cierto, no, ¿quién elige el el, claro. <ríe> los temas? Acá tengo a María sí. que está eh, asesorando. ¿Quién elige los temas? Y no, eso es muy variable y depende del caso. Eh, a ver. Eh, en el primer, la primera experiencia, algunos eligieron sus temas. Euclastes Meridionalis, fueron unos chicos que, que, que conocían la existencia de esa especie fósil, de esa tortuga fósil, y quisieron hacer el artículo, y trabajaron, investigaron, y lo hicieron. Eh, a Biogénesis y El Mundo Hierro Azufre, también eh, lo eligieron ellos. Formación Roca, Formación Jabuel, eh, y Grupo Malargue, eh, los, los indujimos a que lo quisieran hacer. Básicamente porque eh, era difícil vincular las especies fósiles a las, a, a, a las formaciones geológicas cuando todavía no existían. Entonces, bueno, creemos las formaciones geológicas, primero. Eh, y ahí, ahí es que lo llevamos. Pero un poquito fue, los empujamos nosotros. Genial. Esa era la, la pregunta que había por ahora, ¿no? No sé si se me perdió alguna más. No, no, era esa. Así que, Bien, entonces, a, apunta a abrir el consultorio. Bien, abrimos el consultorio. Eh, vamos a realizar las primeras consultas en el orden en el que llegaron. Eh, yo voy a hacer un, un, un pequeño comentario, pero por supuesto, Vale, Luli y, y Flor este, van a hacer este, aportes un poco más importantes. Adriana. Eh, hace docencia en la UNR, supongo yo que es la Universidad Nacional de Rosario, en unas siglas que son IPSF, etcétera. En secundario, con chicos de 18 años, 40 estudiantes, y terciario, entre 20 y 24, 12 estudiantes. Muy valioso saber eso porque nos permite ubicarnos. Y quiere trabajar los siguientes conceptos sobre ni alimentaria, agroecología, aditivos controversiales en la industria alimentaria, alimentación y, eh, ¿cómo era? Energía total, gasto energético total, pre, pues tuve que buscarlo eso, eh, pre y post pandemia. Bien, bueno, mis comentarios son los siguientes. Eh, que para el secundario y el terciario, los, los objetivos tienen que ser diferentes. Por supuesto los secundarios tienen orientaciones, los, el terciario no sé bien si es un profesorado o qué, este, pero bueno, de acuerdo al, al, al, a la orientación debe definirse cómo se trabaja. Eh, el trabajo en grupo, eh, para ser lo más apropiado, en general, creo que el trabajo en grupo es lo más apropiado, porque podemos tener estudiantes con dificultades de escritura, eh, y las producciones quedan, por más que los contenidos estén bien, eh, van a estar mal escritos, y es necesario intervenir mucho para que sean publicables. Entonces, en grupo esas cosas se subsanan. Al mismo tiempo que puede ser que uno de los chicos no tenga internet en la casa, no tenga computadora, y tenga que trabajar con el celular, y una serie de inconvenientes. Eh, y bueno, y después, por otro lado, existen varios artículos relacionados a, estos, a estas ideas ¿no? propuestas por Adriana. Eh, por ejemplo, existe soberanía alimentaria, agroecología, aditivo alimentario, gasto energético y COVID. No existe gasto energético total pre y post pandemia, no existe. Eh, no existen aditivos alimentarios eh, controversiales, eh, artículos controversiales para nuestra alimentaria. Por lo tanto, eh, hay que ver si, si, por ejemplo, se puede agregar a COVID-19 algo sobre gasto energético, o a gasto energético eh, algo sobre pre y post, si es que hay algo publicado, por supuesto. Y después, hay unas preguntas que me hago yo que quizás sirvan para que eh, esta, esta, esta propuesta educativa se pueda llevar adelante. Y es, los artículos cubren correctamente los temas. ¿Tienen carteles que demanden mejoras? Porque yo vi que algunos tienen carteles. ¿Qué las mejoras? Se puede trabajar eso con los estudiantes. ¿Están bien ilustrados? Otro tema importante es la ilustración. Por una parte están las fotos. Que las fotos, por supuesto... Eh, tienen que estar libres para poder subirlas a Wikimedia Commons y para ser vinculadas a los artículos de Wikipedia. Y ocurren diferentes cosas. No hay fotos. O están en Wikimedia Commons, porque alguien subió una foto de algo, pero el que hizo el artículo no sabía, eh, y se pueden conectar. Y es bastante muy valioso. Alguien hizo la foto, pero no está en el artículo que, que podría ilustrar esa foto. Bueno, este, Pero también hay muy pocos esquemas, dibujos. Dibujos eh, eh, que, que permitan comprender eh, gráficos y ese tipo de cosas. Que, suelen estar en publicaciones que, que reciben los derechos de autor, y, pero bueno, lo, nosotros los podemos generar desde con nuestros estudiantes. Cuentan con bibliología apropiada, incluyen eh, la realidad de sesgos evidentes de género, cultura, nacionalidad, porque he eh, eh, visto, por, visto, por lo menos creo que en su línea alimentaria, que los ejemplos son de África, de, de algún lugar de, de Centroamérica, no, no me acuerdo, pero es necesario, eh, eh, vale eh, que, que en ese artículo esté la realidad de otros países? ¿Es lo mismo Latinoamérica que Centroamérica, que España, que, que África? En este aspecto. Bueno. Eh, todas esas cosas se pueden trabajar, y de ahí puede surgir eh, si se va a hacer un artículo nuevo, o si se va a este, mejorar lo, lo preexistente. Y bueno, la pregunta es, ¿Es necesario crear artículos nuevos? Por ahí, eh, hasta ahí va mi... Mi análisis, y no sé si... Vale, Flor, Luli, quieren Yo me, me sumo. Eh, justo en este tipo de temas, eh, que son... Y voy a tomar la palabra esta controversial que aparecía antes, ¿no? Ahí eh, puede aparecer mucha discusión. Y es interesante que eso aparezca, es lo mismo que en algunos artículos en los cuales eh, hay discusiones en agenda sobre el tema y esto es particularmente una discusión en la agenda, sobre la línea alimentaria, aditivos... Creo que, ya, me parece que lo que se podría hacer para llevar al aula este tipo de temas, es primero sondear cuáles son las percepciones que tienen nuestros estudiantes al respecto. Antes de agarrar el artículo, ¿no? antes de mirar qué es lo que dice la enciclopedia, tratar de evaluar cuáles son las percepciones que tienen. Porque seguramente, tienen muchas ideas previas para compartir, y, tienen, eh, y son diversas. Es muy posible que haya una diversidad de opiniones al respecto de estos temas. Entonces, en primera instancia me parece que es importante que se vea esa diversidad, que una vez que la diversidad existe está ahí explícita, se discuta por qué creen que se genera esa diversidad de opiniones, y también que puedan contar de dónde obtienen la información. ¿no? Porque esas opiniones que van a tener, van a estar fundadas en algún tipo de razones. Van a tener, van a tener que poder argumentar de dónde obtuvieron, o sea, por qué funda, formaron esa creencia. Entonces, una vez que tengamos eso, me parece que ahí es el momento de poder pasar al artículo, porque toda esa discusión que se va a dar en el aula, es, muy posiblemente, una discusión que se va a reflejar en el artículo de Wiki. Entonces, como una instancia de comparación, es útil ver qué es lo que pasa en la parte de discusión de los artículos de Wikipedia. ¿Qué es, ¿Cuáles son los temas que se están discutiendo? ¿No? Sobre todo, cuando hablamos de cuestiones que están en la agenda y que pueden generar controversia, o que pueden generar opiniones muy encontradas. Entonces, esa parte es interesante discutirla, es interesante en agroecología, en aditivo alimentario, en soberanía alimentaria, pero primero hacer ese sondeo y ver si podemos encontrar ese paralelismo. O es sea, si decir, lo que pasa en el aula después lo vemos reflejado en Wikipedia. Entonces, esa, esa parte yo la haría como una, un primer acercamiento, y después trabajaría mucho lo que Wikipedia, propone como uno de sus pilares, que es el punto de vista neutral, ¿no? sobre todo, insisto, en estos artículos que son más controversiales, en donde puede haber opiniones encontradas. es Bueno, esto que decía recién Fer de cubren correctamente los temas. Bueno, ¿y cubren correctamente las opiniones al respecto, o las posturas al respecto? ¿Y cómo se cubren? ¿Y qué tipo de fuentes se están usando para esas dos posturas? porque por ejemplo si tomáramos un artículo como el de cambio climático y esto es un tema en, en lo que y, y es lo que llamamos consenso científico y que está, aparece en el cuadernillo 2, cuando hablamos de consenso es bueno la mayoría de la comunidad científica acuerda en ciertas cuestiones basándose en la evidencia disponible y no necesariamente y de hecho no no no no necesariamente no no no parecería algo correcto darle el mismo peso a dos campanas, ¿no? porque eso es algo que suele pasar, y sobre todo pasa mucho en los medios de comunicación, ¿no? Que, que aparece esto de bueno, tenemos a quien está a favor y a quien está en contra. Bueno, está bien, eso podemos discutirlo en algunos temas, pero en otros, en donde hay un consenso de la comunidad científica, no podemos darle el mismo peso a las dos partes. Entonces eso también es algo que me parece que se puede discutir en el aula, a partir de este tipo de contenidos. Que, bueno, a ver... Aditivo alimentario. ¿Cuáles son las percepciones que tienen ustedes? ¿Cuáles son las ideas previas? ¿Qué es lo que pasa en el artículo? ¿Está reflejado eso en el artículo? ¿Tiene el fundamento? ¿Tiene la evidencia? ¿Tiene el sustento necesario? ¿Es algo que se refleja a nivel mundial, a nivel local, a nivel regional? ¿De dónde están sacadas esas fuentes? ¿Pasa en todo el mundo lo mismo? Si, si miro el artículo que está en otro idioma, ¿tengo una controversia parecida o no la tengo? No, porque también se puede jugar con ir a mirar lo que pasa con los artículos en otros idiomas. Aunque no entendamos todo el artículo, podemos mirar la parte de la discusión y ver qué pasa o qué está pasando ahí. Entonces, creo que llevar esa discusión puede ser muy valioso en el momento de, de, de, discutir, de, de tratar el, el tema en el aula. Y otra cosa que también se podría pensar es cómo después esto tiene un reflejo en, por fuera de Wikipedia. ¿no? Es, bueno, ¿Cómo se ve esto desde los medios de comunicación, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué relación podemos encontrar entre eso y lo que estamos viendo en Wikipedia? Siempre tratar de encontrarle ese vínculo, porque sí, es una enciclopedia, y, y es conocimiento libre y disponible y abierto, pero eso se genera, de alguna manera, en un contexto. Entonces, por vincularlo con ese contexto, me parece que es algo valioso, sobre todo en este tipo de, de temáticas. Me parece que es algo que se puede llevar al aula, y que puede disparar muchas discusiones. Que creo que es, en sí, el, el corazón de lo que estaríamos queriendo lograr, eh, más allá de que después se pueda editar, se pueda ir ampliando, se pueda mejorar, creo que esa discusión de cómo está esto reflejando lo que pasa, en una mesa familiar, en los medios de comunicación, en el aula, en la agenda pública, cómo eso se refleja o no en la enciclopedia. Genial. Para sumar un, solo un detalle también, en, en este caso, es eh, importante también pensar un poco a nivel de lo que Wikipedia nos permite o no, en algunos artículos que quizás son muy grandes, o de temas muy de actualidad. Por ejemplo, el artículo sobre pandemia de COVID-19, no es tan recomendable para hacer un primer ejercicio de edición, porque es un artículo que tiene muchos ojos encima, es el artículo destacado en Wikipedia hace, desde marzo de 2020, y es probablemente un artículo en donde, si, la edición, si no somos ya usuarios con una trayectoria, y si no somos gente que rutinariamente edita ese artículo, las ediciones probablemente no sean ediciones que se vayan a sostener, o que necesiten un expertise mayor al que podemos hacer en una primera experiencia. Entonces, en ese sentido, también elegir qué artículo es okay, una, una pregunta a hacerse, y por ahí hay que hacer el ejercicio al revés, sumar temas vinculados a la pandemia, en artículos que hablen de otros temas, por ejemplo, el de soberanía alimentaria, o en el de agroecología. Sí, en ese sentido, por ahí elegir un artículo muy grande, o elegir un artículo eh, eh, que es un artículo muy visitado por el tema en cuestión, no es tan recomendable para hacer un primer ejercicio de edición, porque es probable que esas ediciones sean borradas. Entonces Eso también es algo importante tener en cuenta a la hora de qué artículos elegir, en general, siempre proponemos que sean artículos que no sean muy largos, que no estén muy desarrollados, porque en esos es donde más tenemos para aportar y podemos hacer una lectura crítica eh, interesante a la hora de qué contenidos sumar. Así que ese también es como un tip para pensar. Por ahí, elegir, eh, mirar el de, no sé, soberanía alimentaria como un paraguas y fijarse qué artículos están linkeados ahí, como enlaces internos, como veas también, o dentro de la categoría. Ese también es un buen ejercicio, y muchas veces cuando trabajamos con Luli en estos proyectos, les acompañamos en ese ejercicio de elegir qué artículos, por eso son los más adecuados en los que trabajar, para que la edición sea amena y quizás eh, nada eh, el, el ejercicio práctico no sea tan mirado por tantos ojos diversos, si bien obviamente va a ser mirado y está bueno que así sea, pero bueno, no el, por ahí el artículo de pandemia COVID, que es obvio que nos van a mirar todos y las wikipedistas más o menos de Wikipedia en español. Así que eso, ese detalle. Bien, y una pequeña reflexión que me surgió mientras charlábamos es que editen, editen mucho, está buenísimo de editar Wikipedia, van a adquirir experiencia que le va a permitir mejor su práctica de docentes, pero está buenísimo y está buenísimo que lo hagan ustedes. Cada edición de Wikipedia mejora la Wikipedia, eh, millones de personas que los aprovechan en todo el, en todo el, el, el mundo. Este, y, este, y nada, paso al siguiente eh, caso. Siguiente consulta. Hacemos súper, súper breve. Espera y ya en, sí, sí, eh, sí, vamos cerrando sí. en cinco minutos. Bueno, bueno, Laura eh, eh, hace docencia para adultos, su contingente son adultos. Su consulta más o menos fue ideas para evitar la virtualidad, formar ciudadanos digitales. Bueno, eh, yo se me escapó un poco si eso es... Una, una materia, o, o un conjunto de materias, o qué, pero bueno, para mí es muy interesante que no haya un tema bien definido, o da mucha libertad de explorar y ver hacia dónde van los estudiantes, y si, y, y si les damos libertad para que encuentren aquello que les interesa, eh, tenemos más, eh, más probabilidad de que encuentren algo que los entusiasme, eh, y podamos conseguir nuestros objetivos que no sé bien cuáles son, eh, habrá que definirlos, pero bueno, qué sé yo, se pueden hacer cosas eh, tirando una idea, no este, hacer un concurso o competencia de búsqueda de errores en artículos de Wikipedia. Eh, como premio, dos pintas con papas en la cervecería más cercana al CENS, porque ya que son adultos, este, pueden tomar alcohol. Eh, o, bueno, diseñar una actividad en función de, de las respuestas, ¿no? de, de, de aquello que les llamó la atención, y, y a partir de eso, de la demanda de ellos mismos, ver que, hacia dónde se puede ir. Bueno, todo lo que es ciudadanía digital a mí me parece fascinante, me encanta. Y hay algo que se puede sumar también, es que hay muchas organizaciones trabajando en todo lo que es formación de ciudadanía digital. Eh, en particular, yo conozco una que es el, soy parte, que es el Observatorio de Derecho Informático Argentino, que eh, uno de los objetivos que tiene justamente es formar en ciudadanía digital. Entonces, creo que también lo que se puede discutir... Es cómo, cómo habitamos la virtualidad, es una de las, de las cuestiones a charlar, ¿no? Pero, digamos, cuáles son, por ejemplo, la, los cuidados en relación a este, habitar la virtualidad, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados o cómo estarían relacionado con los cuidados que esperaríamos que eh, las personas tuvieran o que tenemos cuando habitamos la virtualidad? Y ver, por ejemplo, si. Eh, se pueden vincular, e tratar de tejer la red de Wikipedia. Lo que tiene hermoso es que vos entras en un artículo de Wikipedia y terminás viajando por 20 artículos diferentes, porque está todo enlazado, y esa, ese entretejido eh, creo que es muy aprovechable en el aula, ¿no? Porque se puede, quizás, entrar por algún artículo del de mundo digital, y ver qué, con, con qué otro tipo de artículos está enlazado, y quizás, por ejemplo, tratar de separarlo en las categorías. Por ejemplo, si quisiéramos ver qué tipo de artículos están vinculados con lo que es seguridad informática, ese es nuestro primer paraguas, bueno, seguridad informática, qué artículos caen dentro de ese paraguas. ¿No? Otro, otro podría ser eh, accesibilidad. ¿No? Quizás habría que buscar cómo eso está reflejado en Wikipedia. Y si accesibilidad, por ejemplo, está reflejado a nivel de vuelta mundial, regional, local, se habla de la accesibilidad a, eh, a Internet, por ejemplo, en diferentes países, ¿hay una comparación? ¿Podemos generar gráficos que no estén en esos artículos, a partir de datos que tengamos de nuestro país? Que eso sí me parece que es algo que podemos cruzar, que es llevar datos de lo que ocurre en nuestra región hacia Wikipedia, sobre todo para subsanar este sesgo de este sesgo geopolítico. ¿no? Es cómo podemos empezar a aportar información de lo que ocurre en América Latina, por ejemplo, o en particular en nuestro país, y en ese punto es el cruce con la información que está disponible y que circula de fuentes gubernamentales, por ejemplo. Bueno, ¿qué sabemos del acceso a Internet? ¿Eso está reflejado en Wiki? ¿Podemos hacer un aporte desde ese lugar? ¿Podemos trabajar en matemática generando gráficos o representaciones? ¿Podemos trabajar en informática? En algunas de esas materias, podemos trabajar en formación ética y ciudadana, que ya no se llama así me parece, pero siempre hay algo relacionado con, dentro de ese, de ese gran ámbito. Podemos trabajar acerca de seguridad informática y, y demás. ¿Qué se hace en nuestro país, por ejemplo? Entonces, siempre hay una posibilidad de aportar trayendo esa información para subsanar esos sesgos que van apareciendo. Eh, y ese cruce, me parece que puede ser muy enriquecedor. Y sobre todo tratar de transversalizarlo con, con materias con las que parecería que no hay cruces. ¿No? Como matemática, que, que tiene que, bueno, pero podría ser una representación gráfica y podría trabajar escalas, por ejemplo, en matemática. Y eso tranquilamente puede convertirse en un gráfico que se podría ver de aportar a un artículo sobre accesibilidad a Internet, por ejemplo. Bien, buenísimo Vale y Fer, mil gracias. La verdad que todo lo que comparten, creo que nos puede dar como para pensar colaborativamente un montón de propuestas pedagógicas en diferentes contextos. Es un poco también la propuesta de los seminarios, fue un poco también la propuesta de los seminarios. Eh, sabemos que muchas veces, al no conocer cómo funciona Wikimedia, en tanto movimiento que tiene que ver también con el ejercicio de, de, de ciudadanía digital, se nos pierden un montón de, de potencialidades que tiene la herramienta más allá de la edición, y creo que, por lo menos habiendo estado en los cinco encuentros y escuchado al, a los especialistas, y también compartido con un montón de colegas que participaron, eh, las preguntas que hacen, eh, eh, el consultorio que abrieron Ferry vale y y las sugerencias que llegaron, dan cuenta que hay un proceso de, de análisis de, de cómo se puede abordar los proyectos Wikimedia en el aula, y desde dónde, y yo creo que en ese sentido es... Eh, súper necesario, para nosotras también, eh, saber que en algún punto estos cuadernillos que creamos, en, en los cuales Vale, Miri, La Torre, fueron parte clave, eh, sirven para poder pensar eh, Wikimedia en nuestros contextos, Wikimedia desde una perspectiva de ciudadanía digital, Wikimedia desde una perspectiva de trabajar con los sesgos vigentes en la enciclopedia, y obviamente en nuestra sociedad, y, y, digamos, y tener un contexto mucho más palpable, cerca, al momento de pensar qué artículos queremos utilizar eh, como propuestas pedagógicas. Obviamente, como siempre decimos, esto no es una despedida, así que eh, quedamos más que en contacto. Eh, ustedes saben, porque ya lo han, han vivido en nuestra catarata de mails, eh, y hay un montón de proyectos que, que siguen vigentes dentro de nuestro programa de Educación y Derechos Humanos, así que les damos también el tiempo para que puedan bajar toda esta información, para que puedan recuperar el contenido de los cuadernillos, ya hay muchos que nos escribieron con un montón de propuestas súper interesantes, y ya estamos agendando actividades con cada uno y cada una de ustedes. Eh, pero para quienes no, y todavía están intentando darle esa vuelta, y también, en esta situación que vivimos todos de incertidumbre, es difícil, un calendario, eh, quedamos súper disponibles para, para lo que crean que sea necesario, ya sea un mail con una pregunta sobre cómo encararlo, o ya son un mail con una propuesta ya más definida de cómo, de cómo hacerlo y cuándo. Así que les agradecemos un montón. Fueron cinco encuentros con una participación súper activa, y para nosotros es muy valioso, porque en estos momentos no hay nada más lindo que poner en práctica el trabajo colaborativo en, en nuestras aulas. Así que gracias Fer, gracias Vale, y gracias a todos por, por sumarse. Nos estamos viendo por todos los canales que tiene Wikimedia Argentina, muy pronto. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos.